que se vea limitado tampoco que hay que ¿Vale? Vale, pues. ¿entendamos? Sí. Vale. <risa> María deja la discoteca ya. O pues, como queráis. Lo que pasa es que entonces se, se va a ver como una cueva. No pasa nada. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Eh, yo soy una Manuelera. Tengo el gusto de conocer a alguna de las personas. Que hemos Hola, salí de la Facultad de Psicología de aquí de, de la UGR en el año 2001. A ver... ¿No? Sí, yo si te veis, vamos pues, a ver. Sí, vale. Y pues he trabajado un poco de todo, ¿no? En vez de una foto mía, iba a poner una foto de uno por porque la verdad es que la carrera que yo tengo es un poco así como el sereno. Soy, además de la de Psicología, tengo un banco de dirección de recursos humanos que estoy acabando sigo en el TFM ya, un máster en terapias contextuales, terapias de tercera generación. Porque desde el año 2001 me dedico a la consultoría de recursos humanos, por un lado, y a la formación en empresas, como en el caso que nos tiene aquí. Me dedico también a la consulta privada, consulta conductual, de consultoría de la terapia, porque no tengo lo suficiente. Y también trabajo como profesor de psicología de las organizaciones, de asignatura relacionada con la psicología de las organizaciones, en la Universidad de Silona, y el IQS, yo actualmente bueno desde hace tres años vivo en Barcelona porque lo llevo con una chica de líquido bueno. humanitario. Y bueno, también soy divulgador, de hecho, alguna algunas de las personas que por aquí, a Óscar por ejemplo, a Ana, los conozco del Día de la divulgación, he estado en eventos pues, bueno, como Madrid, el Madrid, de Madrid ganando Ciencias, que bueno, me quiero considerar una habitual, Mind of Science, aquí también en Granada, y también hace un año, justo un antes de empezar el, el estado del arma saqué un libro que se llama Porque en queremos mierda? Un libro pues, sobre por qué la gente desarrolla eh, creencias en cosas raras, etc. con la pandemia y con todo el tema de gente que cree que las vacunas llevan chips de control, o que tienen que beber lejía para curar el coronavirus, o mierda recta, pues la verdad es que el libro acabó teniendo una cierta repercusión que de otro modo no habría tenido. Y ahora mismo también colaboro con Andrés Barceló en Hoy por Hoy con una seccióncita de psicología. Así que esta es más o menos quien Hoy vamos a tratar dos temas que me parecieron un poco, cuando Oscar y Pablo hicieron la propuesta, me parecieron un poco dispares, ¿no? Porque dice, vamos a la de productividad y por otro lado vamos a hablar de liderazgo. El, el liderazgo es una cosa que, que imparto de una de las asignaturas que yo, que yo doy y dedico 30 horas, así que en la primera hora voy a tratar de, de, de escribir un modelo de liderazgo que se llama liderazgo tribal. No es un modelo teórico, no es un modelo explicativo, no es un modelo que explique el porqué del liderazgo, sino que es un modelo aplicado vas a dar un trabajo de consultoría bastante importante y que tiene un apoyo empírico importante, aunque no explica las causas del por qué esto es así. O sea, que esto va a ser un poco distinto de la divulgación porque voy a presentar esto y os voy a pedir por lo que hay. ¿Vale? No voy a decir, no, esto es porque según la teoría de McGregor, no sé qué, no hay teoría. ¿De acuerdo? Porque simplemente, puramente observación. No y luego, en la segunda mitad, vamos a hablar de productividad. Vamos a hablar de productividad, sobre todo, vinculada a un problema que tenemos, que es, por ejemplo, hablando por culo con el móvil, que el tema de la comunicación constante no, no eh, la comunicación constante el estar todo el día conectados a email eh, whatsapp, slack teams, cualquier mierda que se haya puesto en vuestra empresa lo que sea y el efecto que esto tiene Y sí que vamos a hablar un poco de teoría porque vamos a hablar también un poco de psicología cognitiva y de cómo esto nos afecta y vamos a presentar algunas estrategias para intentar sacar Mejor el trabajo adelante y sobre todo vos podés terminar de trabajar a una hora de condiciones. Yo asumo que todos los que estéis por aquí sois eh, emprendedores, tenéis una empresa, trabajéis por vuestra cuenta. La cabeza de arriba abajo es que sí, de lado, de lado. ¿no? ¿Sí? Vale, bueno. Bueno, yo he dormido tres horas, pero vosotros no tenéis excusa. Vale, pues si os parece vamos a empezar la primera parte. Si queréis luego a mitad cuando lleguemos más o menos a cada el bloque si queréis podemos hacer un breve descanso para que os un café o lo que sea. ¿Vale? Y luego atacamos en la segunda. Bueno, cuando hablamos de liderazgo, eh, se habla constantemente y se da el coñazo, en el este caso de que, claro, es que en los nuevos tiempos, no sé qué, liderazgo digital, no sé cuánto, no muerto a caballo, tal y cual. Eso es mentira. En materia de liderazgo, a mí me gusta decir que el futuro es el pasado porque cualquier eh, aproximación que hagamos a un liderazgo mejor o a una gestión mejor de equipo, tiene que tener en cuenta que las personas somos organismos sociales, cuyo comportamiento, si es el mismo ahora que hace 25.000 años, que llevemos teléfonos móviles o que llevamos una ropa u otra, no cambia el hecho fundamental de que la forma de relacionarnos no ha cambiado grandemente. Y de hecho, puede ser que ahora mismo tengamos precisamente el problema de que en los tiempos que corren, la naturaleza de la comunicación que tenemos no sea la más adecuada para las limitaciones de nuestro organismo, para las limitaciones, en este caso, de nuestro cerebro. vale el modelo que voy a presentar es un modelo que se llama Literatura Cotivar. Este es uno de los que, lo, de los que escribe el libro, de global el que dirigió la investigación, adentro de dos autores, pero no he encontrado fotos en condiciones de ellos, así que saco la de, de acuerdo? El libro es un clásico ya y lo que presenta es un modelo cuya idea central es las personas seguimos siendo eh, seres tribales, entender cómo funcionaban las tribus y cómo funcionan las tribus nos va a permitir entender cómo funcionan los equipos ahora en eh, la empresa del siglo XX. Y con esta premisa se lanzaron a hacer un estudio eh, masivo en un montonazo de empresas con un, creo, unas 15.000 personas implicadas en el que encontraron varias cosas. Lo primero, según un concepto llamado el número de Lumbar, que es... ¿Se me suena? <risa> <risa> se van a empezar a tocar los huevos a las nueve de la mañana ya, a ¿no? ¿No relacionado con el máximo que... Una, una sociedad o un grupo de personas así que que Correcto, lo tienes claro. 90% de ¿cómo te ¿Curro? Curro. Curro, vale No te garantizo que yo tanto me voy a aprender a cambiar a mi mujer, no te garantizo que me voy a aprender a estudiar pero lo voy a intentar eh, Efectivamente, el número de Dumba es un número que un antropólogo ha así, determinó que era el máximo número de personas que podíamos mantener como relaciones significativas. os preguntáis, por ejemplo, ¿cómo es que la gente cuando va por la noche, y si llega por Puerto Antonio, vuelve a papelera y se comporta como unos puertos, no sé qué, no se dan cuenta de que hay gente que tiene que limpiar esta mierda? No, porque esa gente está fuera de su número de dumba. Y la gente que está fuera de tu número de tumba no existe. No existe, no son de tu tribu. Hay un fenómeno muy interesante en la antropología que es que cuando observamos sociedades preindustriales, el tamaño máximo de la tribu está aquí, en punto. Una vez que una tribu alcanza 150 eh, miembros o más, en la tendencia natural es a dividirse, a extendirse y a formar nuevas tribus. Esto tiene que ver con las limitaciones de nuestro cerebro. Nuestro cerebro, sostienen algunos psicólogos, ha desarrollado todo lo que ha desarrollado precisamente porque somos animales hipersociales. De hecho, en los primates, a mayor tamaño del grupo, mayor desarrollo del cerebro, siendo lo humano, en hecho, los que tenemos el cerebro más desarrollar. No solo eso, sino que además nuestro cerebro probablemente evolucionó como evolucionó por la necesidad de leer las complejas señales que acompañan la comunicación. Si estoy hablando contigo, yo no solo estoy hablando contigo, yo te estoy mirando. Y según la cara que pones, según tus gestos, según el tono de tu voz, etc., yo voy procesando información y viendo cómo se recibe lo que te estoy diciendo. ¿Alguno de vosotros ha tenido que dar o ha recibido docencia online, vía videoconferencia? ¿Habéis impartido docencia? Vale. Los que habéis impartido docencia, ¿habéis tenido la experiencia de estar dando clase delante del ordenador con algún tipo de programa, Zoom, Skype, lo que, Teams, lo que sea, y solo ver pantallas negras con el nombre del asistente y una sola cara? ¿Cómo es la experiencia? Una puta mierda. O sea, yo casi me quito de. Yo casi abandono la universidad después de la pandemia y dije, como volvamos a dar clase online, me tiro de la moto. O sea, no, no más. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, nuestro cerebro ansía, busca constantemente este tipo de señal y es agotador. Bueno, pues empezamos por aquí. ¿Vale? ¿Qué es una tribu? Una tribu es una agrupación de entre 20 y 150 personas, que es el tamaño que corresponde con la tribu eh, eh, de las eh, sociedades preindustriales. Menos de 20 en realidad es un equipo. Ojo, lo que voy a contar también vale para equipos de menos de 20. Es decir, si hay una empresa de 15 personas, eso también vale. Pero normalmente las tribus suelen tener entre 20 y 50 personas. ¿Esto qué quiere decir? Dentro de una empresa grande habrá diferentes puntos lo cual es un problema que claro, veremos mejor. Pero para muchas empresas, sobre todo aquí en España, donde la pyme es ¿eh? la empresa por defecto, pues esto lo cubre adecuadamente bien. ¿eh? Y las pymes, perdón, las tribus, pueden estar en diferentes niveles de desarrollo, lo que ellos llaman desarrollo tribal. Hay cinco de estos niveles, el cincocito es mágico y si no hace falta que os no mucho por él. Pero hay cuatro niveles en los que sí pueden estar la mayor parte de las organizaciones. Y resulta que la investigación de Logan eh, y su acompañamiento determinó que el factor determinante que nos permite detectar en qué nivel está una tribu y modificar ese nivel para que el líder lleve hacia el nivel de desarrollo que quiere a su tribu es el lenguaje verbal. El tipo de lenguaje que se usa nos indica en qué nivel de desarrollo tribal está, ¿vale? Quedaros con esta idea. Entonces Eso quiere decir que tenéis que ir interactuando con cada una de las personas de la tribu para traerla al nivel donde estáis vosotros, donde de, ay, el 2% de las organizaciones que ellos eh, supervisan están en este estadio. ¿Por qué? Porque es insoportable. Las personas que viven en este eh, nivel de desarrollo están alienados completamente los unos de los otros. O sea, no es que no haya cohesión grupal, es que se caen mal, es que se odian. Se odian, o sea, se toleran porque tienen que estar juntos para coexistir. Imaginaros una banda en una prisión, ¿vale? Pues todos son tus compadres porque si no luego vienen los skins de otro pabellón y te matan, pero no te caes bien, No son gente que tú admires, ¿no? Tu vida ¿por qué porque tu vida es pecadilla. Todo es una mierda, todo está mal, todo va a estar... Estadounidenses que aquí, pues, con lo que esté en Puerto raco o pues no. no. No se suelen dar. Entonces, el líder aquí tiene que tratar de sacar a la gente de esa fase. Porque mientras en esta fase, esta gente no sirve. Y aquí entra el concepto de palancas. Las palancas, leverage, es el tipo de comportamiento que el líder puede utilizar para mover a la gente. Y aquí, ¡ay! No tenemos eh, ficha. Muy bien. Sí, no, yo hice un portafolio. Un... De esto de papel, vaya. Es que yo soy mucho de pintamón. lo pues, si pues igual lo avisé, igual no. no, no me... La culpa es mía, venga. Entonces, las palancas son los comportamientos, como digo, que le líder puede utilizar. Porque esto es muy importante. Esto es muy importante. Esto quiero que os quedéis con ello. La gente va de un paso al siguiente. No se pueden saltar pasos. Este proceso no permite saltar pasos. Lo segundo, no puedes utilizar un lenguaje que esté muy distanciado del nivel en el que está la persona. Concretamente, Logan y sus compañeros encontraron que cuando el líder emplea un lenguaje que está a más de un paso, a más de una fase del que utiliza la persona, el efecto que se consigue es completamente contrario. O sea, si a una persona de fase 1 le hablas con un lenguaje de fase 3, esa persona te manda la verdad. Y es más, en las tribus, los miembros que están a más de un paso de distancia son expulsados, no se tolera. O sea, imaginemos una tribu que está, la más frecuente, en el nivel 3. Si tú tienes a alguien que está en fase 1, la tribu normalmente intentará expulsar a ese tío como un indeseable. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las palancas? ¿Qué hacemos cuando tenemos a alguien o a varios en esta situación? ¿Hay yo soy más de fuente, pero ya igual les molesta mucho. Sí, no pasa nada. Yo, yo, vamos a ver si se ve bien. Lo primero es tratar siempre de orientar el lenguaje para darle a la persona ejemplos de otros dentro de la tribu cuyas vidas no nada en el sentido de que pues, estas personas hecho un trabajo reconocido, productivo, o han conseguido cosas, o entonces sea, tratar de contrarrestar esta idea de que todo es una mierda con... ¿Se ve bien? ¿Se lee? ¿Se puede leer? Vale. Lo que está ahí al fondo igual es un poquito pequeño... Una eh... momentita para adelante, que esto parece la universidad todavía al fondo escondido. Además, Además, yo al que está atrás que me hable de un coñazo, ¿eh? O sea, es un principio básico de enseñar. Entonces, fíjate. Lo siguiente es social. ¿Aquí? ¿A Se ha puesto esta... Esto de las la malas la mala compañías tiene mucha verdad. Estos comportamientos se autorrefuerzan. O sea, si yo tengo dos personas que fase 1 juntas, esas personas se van a alimentar la una a la otra, su de mierda. Yo no quiero eso. Así que lo que voy a hacer es tratar de emparejarlas con personas que estén también en una fase, idealmente fase 2, ¿vale? un poquito más avanzados, para que estas personas tengan un modelo. Los humanos aprendemos muchísimo por modelar, aprendemos muchísimo por observación de otros modelos. Entonces, lo que sucede con esto es que si juntamos a esta persona con alguien, donde eh, se le ha expuesto a un lenguaje diferente, a un tipo de monedro diferente, es más probable que empiece a cambiar. Y, por último, y esto es quizás lo más complicado, hay que intentar que esta persona corte lazos con la gente que está en ese mismo nivel. Porque hablamos de las malas compañías, ¿vale? Esto puede hacerse asignándolo a diferentes equipos, dándole diferentes tareas, en general, intentando que no pase tiempo con gente que le va a reforzar el seguir en este, en este punto. ¿Vale? ¿Me seguís? ¿Sí? ¿Vale? Si yo tendría que representar socialmente, porque lo intenté en el powerpoint, pero es que me quedaba de gráfico feo, una mierda, no sé, ¿vale? Lo que tendríamos sería, en esta fase, una tribu compuesta de gente completamente aislada entre sí y que solo se relacionan de forma estrictamente eh, funcional. Me relaciono contigo para sacar algo. Y para lo demás intento no tenerlos cerca porque cualquiera de vosotros de un de punta me puede robar la mierda, ¿vale? Esto es lo peor, como podéis ver es muy frecuente, así que probablemente no habéis estado nunca y probablemente nunca estaréis en una situación tan mala, ¿vale? Pero bueno, os lo cuento porque es parte del modelo y porque puede pasar, ¿vale? Lo que sí puede pasar, con más frecuencia, es que más pasado. La cosa es que mi vida la, la mía. Otro es también, yo no, fijaros en el cambio, pasamos de todo es una mierda a, no, el que está en la mierda soy yo. ¿De acuerdo? Que tampoco hubo sitio en el que está, pero bueno, al menos la gente no viene a ganar el trabajo, ¿de acuerdo? Esta fase... Se suele describir a los trabajadores como desconectados, desmotivados, etc. Lo que tenemos con el estereotipo del funcionario, ¿vale? Pues es esto. Un tío que viene a hacer lo mínimo, o una tía que viene a hacer lo mínimo, porque, porque básicamente se sienten incapaces, impotentes, y que su trabajo no tiene eh, ningún resultado palpable. De hecho, si, si observáis cuenta de satisfacción laboral, esto es una, una cosa muy curiosa, ¿cuál queréis que el gremio profesional con mayor satisfacción laboral, consistentemente en diferentes encuentros. ¿Qué profesión suele tener los índices más elevados de satisfacción laboral? No, venga, es decir, lo que se ocurra, no pasa nada, no voy a suspender, no lo voy a poner nota. Bueno, igual sí, pero. ¿Qué se ocurre? Yo un médico o una enfermera. Tentador, pero no, ojo, tiene una satisfacción bastante alta. Médico y enfermera suelen tener una satisfacción muy elevada, pero no son los que más. Yo creo que a ¿Profesor? Profesores, también solemos tener una satisfacción bastante elevada, pero no. no. Estamos arriba, pero no tan arriba. Enterradores. Enterradores, morbosos, <risa> me gusta, pero tampoco. Los albañiles. Los casa, albañiles. Los albañiles tienen la satisfacción de que su trabajo tiene un resultado físico tangible que, además, ellos, cuando se mueven, pueden verlo y decir, eso lo hice yo, eso lo hice yo, eso lo hice yo. Otras profesiones, como por ejemplo, Carpinteros, eh, pintores, profesiones en las que se trabaja de forma manual suelen tener unos índices de satisfacción elevados a pesar de que el trabajo es duro, la cualquier ¿Qué profesión tiene la menor satisfacción laboral? Además, esto es consistente en distintos países, por lo menos en Occidente, en diferentes países y tal, consistentemente siempre son los que peor están. No, aunque están muy jodidos. Mi mujer justo ayer, salió del BBVA con el ERE y yo creo que vamos, se le van a quitar hasta las caras. ¿Qué pensáis? Venga, a decir lo que se ocurre. Los funcionarios están bajos, pero hay gente que está todavía peor que los funcionarios. Los conductores de autobús. Los conductores de autobús y de transporte público, en general, suelen experimentar la más baja satisfacción laboral. ¿Por qué? Porque es un trabajo repetitivo, una vez que te sabes la ruta, no hay absolutamente nada que aprender. Además, que estás cara al público y que el público te quita año de vida. Todo el mundo. Y luego, además, es un trabajo... Que no tiene sentido. Es decir, todos los días das vueltas, la gente sube, la gente baja del autobús, no hay nada tangible. Sí, tú luego te puedes consolar pensando, pues yo qué sé, en que la gente gracias sí, sí. a ti pues puede hacer su vida etcétera, etcétera. Pero tú no ves nada. O sea, todos los días la misma matraca. De hecho, posiblemente todos los días los mismos pesados, pues las mismas del coñazo, etcétera. Esto tiene que ver con lo que yo decía de la impotencia, con sentirte impotente. Porque diré que no puedo hacer nada, yo no puedo cambiar mi situación. Otros están bien, yo no. Porque también ahí entra mucho un pensamiento victimista, pues, porque me tienes manía, porque el jefe pasa mi cara, porque en esta empresa las cosas... Esto es muy típico, fijaros tanto a esta señal. En esta empresa las cosas siempre son, una señal. Así? son así, de verdad. Son así para mí, no para otros. Ojito, los matices no me importan. Entonces, si tuviéramos que representar esto en un gráfico, pues sería más bien, sería diferente de este paseo. Porque sería más bien una gráfica, en la que tú tendrías al que está en fase 2 aquí y luego tendrías al resto, más o menos, agrupado. Esto tampoco tiene qué ser verdad, pero es como lo veis. fin de cuentas es, es lo que importa, ¿vale? Entonces aquí entra el primer concepto de relación que vamos a trabajar, que es el de las relaciones diarias ¿vale? Que eh, es sencillamente animar a esta persona a que establezca relaciones con gente mejor aún con aquellas que están en la fase 3. Ahora veremos por qué. O sea, que rompa un poco ese aislamiento. Pero aparte, como líder, otra cosa que podemos hacer es utilizar frecuentemente un lenguaje en el que hablemos del de impacto, el resultado de su trabajo. Hablar frecuentemente con él de cómo el resultado de lo que él hace, de alguna manera, ha contribuido al funcionamiento de la empresa, al éxito de la empresa, al éxito de la tribu equipo. con él porque de lo que se trata es de romper esa mentalidad de nada de lo que yo hago vale para nada. Sino que tratamos, claro, esto en algunas profesiones podrá ser más. Lógicamente, hay ya cada líder tendrá que bueno, buscar los indicadores que pueda. Y además, hacer una cosa que esto viene de la psicoterapia. Nosotros en psicoterapia, cuando queremos que una persona con ansiedad o con depresión, que, tiene que salir del hoyo, una de las cosas que hacemos es lo que llamamos activación conductual y exposición. La activación conductual y exposición consiste en ponerle a la persona tareas que considera que son inalcanzables para que la persona pueda exponerse a la realidad y ver que esas creencias que tiene no están fundadas. Nosotros no podemos convencer a alguien que dice, eh, soy incapaz de hacer este trabajo, que puede hacerlo? Necesita ver que puede hacerlo. Uno de los trucos, uno de los, de los pasos más importantes es que cuando hacemos un protocolo de exposición, siempre empezamos por tareas que sabemos 100% seguro que el paciente puede hacer. Siempre. Por ejemplo, si queremos implantar un protocolo de ejercicio, de vista de suena, porque yo he hasta los cojones de oído, pues esto es fase 3. Esto es lenguaje fase 3 puro. Yo lo hago bien y si no fuera por mí, esto pues, peca ¿no? Esta gente sí es muy social y forma lo que se llaman relaciones diáricas. Una diada o simplemente una relación entre dos, ¿vale? Pero ellos lo organizan en un modelo que es como una nube ¿De acuerdo? Si aquí tenemos más notas, pues tendrá relaciones con varias personas. ¿De acuerdo? Pero fijaros en un detallito. En este gráfico, las personas en fase 3 intentan que no se produzcan relaciones entre sus contactos. ¿Por qué? Porque estas relaciones siguen siendo muy instrumentales. O sea, son relaciones en las que aunque haya afecto y haya buen rollo, hay un cierto pique siempre, hay una cierta competitividad, y además, está siempre idea un poco de que si estos dos se juntan, me pueden hacer sombra, me pueden, pueden conseguir cosas que a lo mejor yo no, etcétera, Pueden dividir mi prestigio. Hago esto así de nuevo, es que esto es muy común en organizaciones que trabajan con el conocimiento, porque precisamente en esta organizaciones, la reputación es muy importante. ¿Ale? Si tú estás en una cuadrilla de vainilla, no hay mucho que competir. Cada uno tiene tareas muy claras, muy asignadas, y tú lo haces bien o no lo haces bien, pero es tu parte y lo que haga el de al lado no repercute tanto. Pero en organizaciones de este tipo, pues eso, consultora, abogado, etcétera, el prestigio de la empresa está mucho más diluido entre los que lo conforman. Por lo cual también es mucho más difícil separar las contribuciones individuales de cada uno. ¿Vais viendo la lógica de todo esto? ¿Tiene sentido? Sí. Entonces, claro, la gente cuando habla, utiliza muchísimo la palabra y yo, yo, yo, yo, cuando habla de valores, son yo es que mis valores, yo es que hago las cosas así, es, esta es mi forma de hacer. ¿Veis? Fijaros, todo, primera persona, primera persona, primera persona, primera persona, primera persona. ¿Vale? Se nota, Canta los lo ¿Vale? Y... Una de las cosas que también caracteriza en este tipo de, de tribus es que los miembros de la tribu están continuamente buscando técnicas, estrategias, acumulando información, porque la información es una forma de poder. Hay muchísimo politiqueo, hay muchísimo mamoneo, hay muchísimas rumores, conversaciones de pasillo, cosas así, porque, como digo, hay una competitividad bastante intensa. Ojo, insisto, esto no tiene por qué ser un mal sitio de trabajar, ¿vale? Simplemente estoy diciendo que tiene algunos problemas. Entonces, claro, mover a esta gente, es complicado, porque esta gente al principio está ahí. estoy bien, ¿por qué tendría yo que cambiar? Entonces, aquí pasan varias cosas. Lo primero que tenemos que intentar es... Esto es un poco feo. Bájale el humo, ¿vale? Hay que coger el flipado y decirle, Venga, bájate. ¿Cómo hacemos eso? Pues fijaros en la segunda de las palancas, proporcionar retos que sean demasiado grandes. O sea, el líder lo que tiene que hacer es manipular situaciones para que la persona no pueda conseguirlo por sí solo. No pueda conseguir la tarea por sí solo, tenga que colaborar. Nuestro lenguaje verbal, además, tiene que hacer muchísimo énfasis en la importancia de la diversidad y en las contribuciones de otro. Acordáis cómo en la fase 2, nos pasamos todo el día dándole las turra, mira esto que has hecho, qué bien, porque tal, mira esto que has hecho. No, Aquí a, ver, a este patada en la boca. Bueno, patada en la boca no, porque no se trata tampoco de los hijos de puta, porque se van. Sino recordarle los logros de otros empezar a meterle en la cabeza la idea de que los logros de la tribu superan a los logros del individuo. Con lo cual, remarcaremos muchísimo las contribuciones de otras personas, cómo las contribuciones de otras personas impactan en su trabajo, hacer explícitas estas relaciones de, tú puedes hacer tu trabajo porque me engano ha hecho bien el suyo. Y me engano ha hecho bien el suyo porque puedo hacer el tuyo. A ver, insisto, a la gente hay que tratarla bien, ¿vale? Pero... bueno, Yo he dado algunos cursos con gente que luego venían y me contaban entonces, fijar, se trata, de no de, igual que manipulado por la situación, para darle victorias fáciles, ahora lo que buscamos es precisamente lo contrario, es evitarle las victorias fáciles. Tenemos que evitar asignarle tareas o proyectos que él pueda hacer por sí solo y pueda llevarse todo el medio. Hay que evitar eso. ¿Vale? Y cuando lo dirigimos a él, nosotros utilizaremos un lenguaje de fase 4. Recordadlo nos decía de ir un paso por delante. Yo quiero sacar a alguien de la fase 1. Me lo traigo con lenguaje de fase 2. Lo tengo en la fase 2, me lo traigo con lenguaje de fase 3. ¿Vale? Pues, ahora vamos a la fase 4. Y aquí entra la parte más importante. aquí me voy a detener un segundito. Tampoco mucho. La diferencia entre la tía y la triada. Lo que aquí intentamos es animar a la gente a que forme triadas. Una triada es esto. ¿Vale? Es una relación entre tres personas en las que... Eh, todos interactúan positivamente entre sí, todos colaboran entre sí. Fijaros que en la fase 3, la tendencia natural, no es este, esto no es este. es Este es mi colega, este es mi colega. Pero yo prefiero que entre sí no se hable. Ahora yo lo que quiero es que se hable, que colaboren. ¿Por qué? Porque resulta que en la investigación esta gente encontró un beneficio inesperado de las triadas, que son excelentes para el manager, para el líder. Porque descargan de muchísimo trabajo. La capacidad de resolución de problemas aumenta, con lo cual el líder tiene que estar menos encima de la resolución de cada uno de los problemas y cada una de las situaciones. Con lo cual, a medida que la gente va formando tríadas, van consiguiendo cosas mayores su confianza en la tríada aumenta, que es lo que nosotros buscamos? Idealmente, si vamos a usar una sola persona como ejemplo, esta persona va a tener múltiples tríadas. Lógicamente, tú puedes ser la tríada de otra persona. ¿Veis? Entonces... Entonces, a través de esta estructura, además, personas que a lo mejor no están, en principio, unidas, ¿no? Por ejemplo, esta y esta pueden conectarse entre sí y aparecen más oportunidades de colaboración. Esta estructura favorece que la gente colabore entre sí, que la gente se busque para colaborar. Porque eso es lo que va a caracterizar la fase 4. ¿vale? Además, vamos a utilizar un lenguaje de fase 4 con respecto a los valores. Claro que, normalmente, una de las frases que yo uso mucho es, yo es que tengo esta manera de hacer las cosas. Que ¿Eh? es la forma de decir que yo tengo unos valores. Los valores muchas veces pensamos en ellos como, como abstracciones, como, como cosas muy etéreas, pero en realidad los valores, la psicología, los valores, cuando decimos que un paciente tiene que actuar de acuerdo con sus valores, a lo que nos referimos es patrones de conducta que el paciente quiere llevar a cabo. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, que para mí un valor importantísimo es eh, no perderme en mi vida familiar, eso simplemente es limitar el trabajo para asegurar una cantidad de horas determinada que pasen en compañía de tu familia haciendo actividades reforzando. Esto lo cuenta así una puta mierda, gracias. Pero claro, es la esencia de traducir estos valores en algo concreto. Entonces, nosotros con esta gente vamos a remarcar mucho no el yo hago las cosas así, sino nosotros hacemos las cosas así. Nosotros no hacemos esto. Nosotros hacemos esto. Nosotros, nosotros, pico y pala, pico y pala, pico y pala, pico y pala. ¿Vale? Esta fase, como digo, es la más compleja, porque además, eh, esto os, os lo comento por encima, los autores, además, desarrollan tres fases dentro de esta, porque está la fase inicial, que es cuando acaban de llegar y vienen flipadísimas, ¿vale? La fase intermedia, en la que lo más característico es la competitividad con los compañeros, y luego la fase tardía que es cuando está susceptible de pasar a la fase 4. La gente tiene que madurar. No puedes coger a alguien que acaba de llegar a esta fase, que acaba de descubrir sus capacidades. Por ejemplo, imaginamos que tenemos un trabajador fase 2, súper desmotivado, nosotros nos ponemos con él, le vamos dando tareas, crece su confianza, le asignamos cosas cada vez más significativas. Entonces, de repente empieza a usar este lenguaje y dice, oye, está pasando la fase 3. No podemos meterlo inmediatamente a pasar a la fase 4. No está maduro, no está bien. ¿Sabes cómo...? Son los aguacates o los kiwis, la fruta esta que tiene un punto de maduración que dura aproximadamente 3 segundos y entonces, sí qué? Eso le pasa, es que te compras el aguacate y o está muy duro o ya se ha pasado. Y hay una ventana de 3 segundos en la que si lo coges puedes comértelo, que sabe, la gente y es el momento perfecto. Bueno, esto pasa, no tan exagerado, pero pasa un poco igual. Una persona recién llegada a fase 3, tú intentas meterlo en fase 4 y lo pasa de tu cara, porque está con el subidón de sentirse competente, poco como cuando empieza una relación ¿sabes tu novio no huele. Y luego algún tiempo trata a los cojones de él, pero al principio todo lo que hace es maravilloso, o sea, cuando ronca es adorable, cuando hace determinadas cosas todo es magnífico, luego o sea, las mismas cosas son las que pinchan los huevos cuando están mal. Pero, no, no, esto es literal, ¿eh? en pareja, cuando las parejas entran en crisis, las quejas de las que tienen acerca del otro son exactamente las mismas características de que se enamoraron. solo que a la vuelta. Esta seguridad en ti mismo se convierte en arrogancia. Eso de, ay, están organizado y lo llevan todo siempre dando a otro lado, se vuelve es un maniático de los cojones, no te puedes salir del carril en una gota tal. Aquí pasa un poco lo mismo. La persona en fase 3 está es una persona que normalmente ya está en un punto avanzado de su carrera. Ellos encuentran que hay una correlación elevada con la edad a partir de los 40 o 45 años, en el sentido de que ya tienen un desarrollo profesional importante, y ya está como diciendo, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿sabes? Ya como que he tocado el techo. ¿Qué puedo hacer? Ahí es donde están maduros para pasar a la siguiente fase. Y una herramienta muy útil es empezar a asignarles gente para que ellos sean sus mentores. Una herramienta muy buena para hacer pasar a la gente en fase 3 a 4 es darles a alguien a quien mentorizar, a alguien a quien tutelar, porque eso normalmente les obliga a valorar todavía más la cooperación y darse cuenta de lo que se puede conseguir en conjunto con respecto a los logros individuales. ¿Vale? Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Ah, ah, vamos bien, vamos bien. Eh, ¿Vamos bien? Está aburrido ya. ¿Vamos muy rápido? ¿Vamos muy lento? ¿No? Vale. No, pero en serio, verdad. ¿no? Interrumpidme cuando queráis porque yo no hago una presentación, yo prefiero que esto sea una conversación. O sea que no, yo no hago turno de preguntas. O sea, yo acabo los más a la media y me voy. Así que si quieres hacer preguntas, hará en el momento porque luego yo, a las once y media, paso de vosotros y me voy a tomar un plazo. Ya, ya. Se vale, eso hace es la frase 4 es somos de puta madre. Somos de puta madre. Somos, ahí está, somos, somos. Ahí ellos lo llaman la epifanía, porque si recordáis, la vida tras la epifanía. Porque si recordáis, os decía que la gente tenía que estar madura. Hace un momento lo decía. Estar maduro quiere decir que se produce esa epifanía en la que tú cambias el chip y de repente dices, hostias, es que realmente no va todo el mundo no O sea, no soy el centro del universo, ¿Vale? Y ahí se desarrolla un pensamiento que es, yo soy bueno, porque nosotros somos buenos. Ahí es donde entra verdaderamente lo que los militares llaman es el estudio los buños militares. No sé si habéis conocido alguna vez a alguien que haya estado en un cuerpo eh, militar, más o menos, sobre todo de élite. Yo tengo un hermano, y mi hermano fue infante de marina 8 años, y sigue dando el coñazo por eso. Quiero decir, o ¿sabes? Los legionarios, que son también más pesados con melón en el párpado, los paracaidistas, tanta gente que la moriría. es que estoy a los paracaidistas, un gobierno la parte de la Bueno, pues eso... Eso es fácil. Ese orgullo es fácil. Ese sentirse orgulloso. Ahí es donde, por ejemplo, si entran profesiones pues, como los médicos, eh, por ejemplo, eh, que ese orgullo de, de las cosas que consiguen, ahí entran ¿no? Sobre todo en los hospitales bien gestionados en Estados Unidos, porque ya sabéis que la, la sanidad allí es muy diferente. Allí hay muchas posibilidades de encontrarte gente que está flipalísima porque es parte de determinado hospital que tiene unas muy buenas prácticas o gente que está en la mierda porque está en un hospital que es una casa de puta. ¿vale? Entonces, ahí la gente ya cree en la superioridad de la tribu, o sea, que es, somos más unidos que individuales. Es sí. e infrecuente. Es solamente el 22% de la organización que ellos investigaron. ¿Vale? Esta es idealmente la meta a la que deberíamos aspirar. ¿Por qué? Porque hay muchísimos beneficios de estar en la fase muchísimo. Tanto para el líder como para la tribu. ¿Vale? Para empezar, para empezar eh, hay tres cosas que yo quería destacar que señalan a las tribus de la fase 4 y que por tanto se reflejan en el lenguaje. ¿Vale? En primer lugar, voy a empezar por el final. ¿Vale? Aparece el adversario. El adversario es otra tribu, normalmente no expresa la competencia, que es el enemigo. La competición interna de la fase 3 desaparece porque hay que matar a todos los ¿De acuerdo? Por ejemplo, Apple contra Microsoft es el ejemplo paradigmático que ellos usan cuando Steve Jobs vuelve a Apple, después de que lo echaran, cuando la gente dice ay Steve, vuelve, por favor, no sé qué, y empiezan a sacar el iPad, el iPod y toda esa mierda. Es que a mí no me gustan los productos de mucho eh, Una de las cosas que hace Steve Jobs es designar un enemigo, y el enemigo es Microsoft. O, si queréis un ejemplo más eh, lamentable, ¿de acuerdo? Yo a alguna cosa, vosotros me gustan los videojuegos. Pues, no si no gusta, una cosa muy curiosa que pasa es que la gente se rivaliza en torno a la consola que tiene. Entonces, tú puedes ver Flames horrorosos en Internet, donde la gente, por ejemplo, te dice que si te compras una Xbox en vez de una Playstation, pues, porque eres homosexual, o que solamente un subnormal se compra una Xbox porque eso es un Microsoft, Microsoft es el imperio del mal, o lo que sea, claro, la mierda, porque la gente se tribaliza esto es un instinto que desarrollamos a partir de los tres años, normalmente. Entonces, hay una competencia fuerte. Yo ya no compito con mis compañeros, porque yo quiero a mis compañeros. Mis compañeros me molan, somos de puta madre. Ellos, ellos son los que tenemos que ver. O sea, es el primer rango y se manifiesta en el lenguaje verbal. Se habla mucho del otro. Se habla mucho del otro. Hay una fijación con el otro. Además de eso, ¿eh? se hablan de una serie de valores y aparece lo que se llama la causa noble. La causa noble es algo que en realidad todas las empresas fingen tener, porque todas las empresas, por ejemplo, suelen tener una declaración de intenciones, una misión una visión, unos valores, que normalmente porque son es una placa en la entrada del edificio, que nadie hace ni puto caso, salvo la señora de la limpieza, que tiene que pasar el primero, ¿no? Y además, porque muchas veces sus valores son eh, lo contrario de lo que hemos definido antes. Si recordáis, yo definía los valores como conductas concretas. ¿Verdad? Estos son valores de maximizar el bienestar de los clientes mediante la aplicación de los recursos. De los no significa nada. Eso es ahí. Aquí aparece una causa que hace que tu trabajo tenga sentido. ¿De acuerdo? Por ejemplo, eh, Galu, la casa Galu, que es una de las empresas que yo decida como fase 5, uno de sus valores centrales es informar de forma honesta y ética a 7 siete millones y siete mil medio de 7.500 millones, bueno, millones de personas porque ellos consideran que su clientela no son las corporaciones que compran los servicios de Galo. Para nosotros, Sabéis que Google es la principal, una de las más grandes, eh, firma de encuestas, estudios de opinión, estudios de una de las más grandes. Tiene 100 años que se cumplen ahora. Ellos consideran que su deber es crear información para el mundo. La misión de Google es organizar el conocimiento de la humanidad. En realidad es venderte porno, pero bueno organizar el conocimiento de la humanidad que queda mucho más molón y agrupar todo el conocimiento de la humanidad y de paso sacar toda la cosa. ¿Vale? Aparece esta causa. Esta causa no está antes. la causa del trabajo es trabajo. Y se hace porque hay que se trabaja y ya está. Aquí hacemos un trabajo que mejora el mundo de alguna manera. No como lo por de, de la competencia. ¿Vale? <risa> y luego además las relaciones triádicas se multiplican. Por lo cual, si hacemos el grafo, si representamos gráficamente a los miembros de la tribu, pues lo que tenemos es voy a gráfica un, un poco más simple porque me canso, ¿vale? Lo que tenemos a lo mejor son relaciones tal que así más complejas, ¿veis? Donde el entrelazado es muchísimo más rico y muchísimo más da muchísimas más posibilidades, ¿vale? Pero voy a aquí porque esto es todo ¿Vale? Entonces, hay múltiples relaciones triádicas, múltiples, muchísimas. Y además se persigue. O sea, la gente se presenta a todos los Esto evidentemente será más fácilmente a una organización grande. Si soy 15, pues acabo de cuatro días, ya está. <risa> <risa> bueno, se tiene, ¿Cuánto se el que Seis, pues tres, dos que la <risa> Claro, pero si está en IBM, IBM, una mierda está grande, pues es una cosa que sí tiene bastante más piso. Aquí es donde te vas a quedar. Porque la siguiente fase, la que vamos a hablar en a momento, es una fase que es transitoria siempre. no, hay ninguna no, que exista en la fase en indefinidamente. Porque la fase Porque es un estado que se alcanza cuando estamos persiguiendo un proyecto concreto y puntual que es fundamental. ¿De acuerdo? fundamental. las tribus que para tribus que fase pueden pueden fase la pueden fase para para una una y no, una vez y una vez la revierten a O sea, que O sea, que esto es... Por eso yo Por que yo os fases, que que la quinta pero no, no, no, es mágica. Que no, vas a, matar, que vas a con que porque eso a lo mejor no surge la oportunidad porque te tiene que surgir una situación en la que puedas llegar a eso. No. O sea, que esto, esto sería, digamos, la meta normal. Esta es la meta que por la mayoría de nosotros deberíamos considerar como nuestro objetivo: tener a nuestra tribu la fase En este punto, además, los líderes trabajan muy poco. <ríe> no, yo no creo que muy bien. Porque las tríadas son tan eficientes que el líder muchas veces lo único que tiene que hacer es asegurarse de que se tengan los recursos que la gente necesita, pero el trabajo se lo organizan ellos. O sea, el líder se convierte en una especie como de mediador con el mundo exterior, cuyo trabajo consiste en asegurarse que lo que tú necesites lo vas a tener, pero cómo haces el trabajo es cosa tuya y yo no me meto en historia. ¿De acuerdo? Eso es el sueño. En ese sentido, además, ah, la resolución de conflictos se vuelve mucho más eficiente porque, fijaros, si yo soy, vamos a suponer que yo soy el líder, ¿vale? Vamos a poner la ahí. Y vamos a suponer que este tiene un conflicto con este. En una situación de fase 3 o anterior, yo tendría que ponerme, sentar a los dos y empezar a ir Ahí a ver qué está pasando y resolverlo. Pero aquí yo puedo designar a otra persona como mediador, ¿de acuerdo? Al que me da. y pueden resolver el conflicto entre ellos sin necesidad de que yo intervenga. Las tribus en fase 4 son muy buenas resolviendo sus conflictos de manera interna porque entienden que el conflicto dificulta las metas de la tribu y las metas de la tribu son... Por lo cual, él lo tienen una motivación elevada para resolver los conflictos. No es que no se den, se van a dar. Somos personas y las personas tenemos conflictos. Pero se resuelven de una forma muy diferente. ¿Vale? Entonces aquí nosotros, como líder, si aspiramos a llegar a la fase 5, hay algunas cosas que podemos hacer, pero en realidad nuestro trabajo ya está En primer lugar, un foco continuo en que esos valores se articulen en comportamientos concretos que se vayan revisitando y se vayan revisando. Porque los valores, un problema que tienen... Es que a veces se están, se calcifican, se, se quedan anclados y puede ser que cuando la situación cambie o la tribu cambie, esos valores ya no sean adecuados para nosotros, para nuestra manera de trabajar. Y esto es un problema mucho más frecuente, sobre todo en empresas que están intentando abordar transformaciones digitales y movidos de porque los humanos son animales de costumbre. Una vez que encontramos nuestra manera de trabajar, nos cuesta mucho cambiar. En segundo lugar, el lenguaje del líder. Debe enfocarse mucho más en el impacto global. Global quiere decir no solo en el beneficio que nosotros traemos al mundo, sino en el beneficio que podemos traer incluso a la competencia. Porque una característica de la fase 5 es que ya no existe la competencia. Hablo de eso. ¿A, no, a levantado la mano? Vale. Y el líder, sobre todo, tiene que pensar en qué es lo siguiente: cuál es el siguiente gran desafío que les puedo poner delante para que sigamos manteniéndolo. Porque la fase 4 se tiene que estabilizar. La fase 4, como toda la fase, es inestable. Una cosa que no he dicho es que las tribus pueden avanzar y retroceder en este continuo. O sea, tú tienes tus cinco pasos y tu tribu puede estar en fase 3 y debido a una crisis o un problema interno retroceder a la fase 2 porque las relaciones se estropean y la gente revierta una situación de yo estoy en la mierda, no como estos desgraciados que están mejor que yo. Las tribus avanzan y retroceden. Nosotros lo que buscamos es estabilizar. Y las tribus a nivel 4, una de las cosas que necesitan son retos ¿Vale? Porque queremos que el listo para llegar a la fase ¿Eh? La vida es de puta madre. Todo es de puta madre. La fase 1 era todo es una mierda, todo es de puta madre. Fíjate. Sí, adelante, no curro. <risa> Básicamente. Básicamente. ¿Sí? Es contraintuitivo porque yo creo que la cultura emprendeduril que me esa palabra, emprendeduril actual va en contra de eso. Pero es que convertirse en obrero. Eso que dices tiene mucho sentido, porque lo que está diciendo es que el líder tiene que sumergirse en la tribu y no separarse de ella, y eso está muy bien, porque esa palabra lo quiero también. Esta foto no es casual. Son Einstein y von Neumann, el, el nazi que los eh, americanos captaron para que les hiciera la bomba atómica, ¿vale? Y están justo en los álamos hablando de la bomba atómica. Einstein y von Neumann para los autores son un ejemplo de, eh, bueno, el frutito de los álamos. Tribu en fase 5. ¿Por qué? Porque la forma de trabajar corresponde a una tribu en fase 5. Pero esto, ¿a mí quieres, lo pongo esta foto para señalar que se puede estar en fase 5 y ser un hijo de puta. Quiero decir, esto es como el que vas a tirar la botella al rodeo del vidrio a la una de la mañana. Uno puede estar comprometido en el reciclaje y ser un cabrón. Porque si la botella en el cubo a la una de la mañana era un cabrón. O sea, no bueno, pues estos dos, muchachos, bueno, todos estos dos de puta lo que hay. Y tal. Son un ejemplo, tres ejemplos mucho más bonitos que luego voy a sacar para que todos nos sentamos mejor. ¿vale? Entonces, estas tribunas lo que tienen es la meta de cambiar el mundo. Sus proyectos son proyectos que pretenden conseguir un cambio global. Por ejemplo, el fundador de LinkedIn y la empresa LinkedIn, al menos en el principio, antes de convertirse en el páramo de gente muerta por dentro que es ahora, su misión. Vamos, LinkedIn es, LinkedIn es la que, LinkedIn es la que caní vale, ¿eh? O sea, todo el mundo es CEO de no sé qué, LinkedIn da, da, da, mucha, da mucha Pero cuando empezaron, ellos lo que tenían era cambiar la dinámica de la búsqueda de empleo y lo consiguieron, ojo, y yo creo que hicieron cosas muy buenas, cambiaron muchísimo, y yo he sido reclutador, yo he trabajado en selección durante 18 años, y el cambio que supone LinkedIn respecto de Infojobs, por ejemplo, el modelo de, de página web que es Infojobs, es enorme y yo creo que es positivo. Otro ejemplo que ellos citan, eh, eh, las tropas aliadas planificando el desembarco de Normandía, por ejemplo, la invasión de Europa. Pues eso es un ejemplo de fase 5 porque es una tarea monumental, es una tarea decisiva, es una tarea que cambiará el mundo y además, al menos desde su punto de vista, bueno aquí estoy he de acuerdo porque no se mata suficiente su eh, nazi una cosa que persigue un bien global y superior. Fijaros, en la fase 5, en la fase cinco, no existe la competencia. Otras empresas, otras tribus, son también nuestras aliadas para la meta que queremos conseguir, del mismo modo que el de la Segunda Guerra Mundial, por lo que es los no, franceses, se obvia, o odiaban, sea, o no se llevaban bien, pero para ese empeño los ingleses fueron y sangraron y murieron en Francia para que los franceses se quitaran a la nazi encima. ¿Verdad? Pues esto es un ejemplo. Obviamente esto es muy raro. Solamente el 2% de las organizaciones eh, que ellos impuestaron se podían considerar en estas fases. Y además es temporal. O sea, hay un se acaba, se vuelve la cosa. Hasta que aparece el siguiente. Claro, aquí el líder tiene menos capacidad porque a lo mejor, por eso si os fijáis, eh, cuando hablamos de la fase 4 os decía, vamos a enfocarnos en qué es lo siguiente. El líder puede y debe buscar lo más activamente que pueda retos que puedan catapultar al equipo a la fase 5. Pero claro, ya no depende solo del líder, porque puede ser que el mercado, la situación en la que estamos, no lo permita, que no haya estos retos. O sea, que aquí el líder también puede llegar hasta donde puede llegar. ¿Vale? Pero es interesante. Entonces, aquí la moral está por las nubes. O sea, si en la fase 4 la moral suele ser muy elevada, aquí la moral es absolutamente estratosférica, hay una sensación positiva respecto del trabajo, respecto del equipo, máxima, y en general pues es donde se, se consiguen muchas veces pues los máximos rendimientos, y los autores vinculan ya de una forma que a mí metodológicamente hablando nada menos me parecía un poco lusa, ¿no? En esta ¿no? con ciertos retos, como por ejemplo pues cuando, es que le gusta mucho a la pelada. Cuando Steve Jobs y su gente cambiaron el mercado de los Smartphones al sacar el Iphone. Bueno, ya la la explicación, ya es un poco tramposa. Vale. La idea es esa, que estas tribus se forman precisamente ante la necesidad, de hecho, fijaros, como no existe la competencia, muchas veces la tribu en fase 5, lo que son una confederación de tribus. O sea, son varias tribus, múltiples tribus unidas. Claro, recordad que la tribu máxima son 150 personas. Eso quiere decir que en el ejemplo que ellos usan de Apple, por ejemplo, quiere decir que Steve Jobs, como líder tribal máximo, fue capaz de unificar las diferentes tribus, usando sea, diferentes departamentos que conforman la empresa para que todos trabajaran armoniosamente para producir un desarrollo técnico que ha puesto a Apple donde está. ¿Vale? A la gente que me gusta a mí o no su producto la cosa es que lo han hecho bien. ¿Vale? Entonces, esto es, en resumidas cuantas, el modelo de liderazgo tribal y cómo aplicarlo. ¿Vale? Las informaciones del libro, pero bueno, una hora de esto la el ejemplo de líderes tribales? Pues, por ejemplo, estos dos, Bill Gates y su mujer, que han conseguido erradicar enfermedades infecciosas enteras en el tercer mundo. Es muy fuerte decir, hola, soy Bill Gates y yo he erradicado la enfermedad. Bueno, está bueno, Es un ejemplo de liderazgo tribal. Un ejemplo que me gusta mucho porque este no es una comparación tramposa, es el de Nelson Mandela, porque es que Nelson Mandela literalmente tuvo que unificar a montones de tribus nativas de Sudáfrica que además llevaban siglos odiándose y matándose entre sí para que llegaran los blancos a matarlos para conseguir luchar de forma efectiva contra la apartheid. Pero hablamos de nuevo de lo mismo. Mandela fue capaz de crear una serie de valores globales que reunieron a esas tribus en una colaboración que no tenía precedente. De hecho, una de las razones por las que la apartheid era tan efectivo era precisamente por la división tribal tan enorme. Nosotros pensamos que el reparto colonial de África básicamente consistió en los europeos que dibujaron los contornos de los países porque les de la polla. O sea, si fijáis en, en África, están hechos a cuadricarta Claro que pasa, que en muchos países de África esas líneas divisorias dejan dentro del mismo país a tribus que llevaban milenios matándose a y obviándose. Ahora, bueno, ahí está Ruanda, los Tutsi, los, tu, sí, los, sí. los, sí. los, los, los Eso, esas dos tribus que se han hecho unas, unas masacres tremendas. Él consiguió unir a toda esta gente en un propósito común. Y esto sería un liderazgo de fase 5. Pero como podéis ver, ahora yo no, no estoy muy puesto en Sudáfrica, pero no me extrañaría nada. Ver que una vez que este buen hombre murió y ya se consiguió abolir la parte, pues posiblemente las tribus volvieron a competir entre ellas como hacen las tribus de fase 4. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí, sí, una pregunta. Yo, o sea, es que, por ejemplo, lo de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, el objetivo 3, ¿no? Que salud y bienestar. ¿Hay podría unificar a las naciones y a todo claro. el mundo, o sea, con, con esa meta. O sea, son cosas como se utiliza la, eh, la Nación Unida sí, o la Comisión Europea. Y podemos intentar trabajar en esa línea ¿no? para llegar a fase 5. Pero para proyectos, como tú dice, muy concretos. Pero fíjate que podemos tener retrocesos, como que, por ejemplo, el protocolo de Estambul contra la violencia de género coja Turquía, donde se firmó, y diga, bueno, pues yo ya paso vuestra cara, porque a las mujeres que nos les pega se debe nuestra ¿Sabes? La es así. O sea que, claro, avance y retroceso. Pero durante mucho tiempo la Unión Europea, de hecho, ahora un desafío que enfrenta. Hemos... Oye, dos, dos. Curro, dime. ¡Claro! Pero de Fase 4 a Fase 5, ahí lo que consiguió JFK fue una Fase 4. Claro, tú piensas que Estados Unidos es un sitio muy peculiar, porque somos paneles de tribus, quiero decir, son en realidad una confederación de países. Están unidos, ese día. Ese día. Ese día. Pero yo tengo una amiga, una muy buena amiga, que es de Boston, y la primera vez es que ella vino a Granada a estudiar un intercambio, hablando de su país y tal, una de las cosas que me dijo es no hay vida inteligente al sur de Washington. No hay vida inteligente al sur de Washington. Y bueno, y Florida, Florida, nada no, más es que puta, cubano y jubilado sin cerebro. Y Texas, en Texas la gente fue entre hermanos y, y hacen la barbacoa montándose encima del caballo con la chuleta en el culo y, y así todo el rato. No he vivido inteligente a sur de Washington. Y eso es una opinión normal. Es una opinión normal. ¿Hay? ¿Y España, vamos sea, es a hacer un ejemplo. ¿sí? No, no, no. Yo también digo, por supuesto que sí, pero yo no soy de Gran He vivido en Madrid, ahora vivido en Barcelona. Y hombre, estereotipo, no Nadie que no hay. O sea, yo ya tengo los cojones como sandía negra de que venga la gente y me diga, ay, eran anda, niña, niña, así, un chiste. ¿Sabes? Y eso, eso pasa. Hay estereotipos sobre los catalanes, estereotipos sobre los vascos. O sea, eso existe. Pero a veces los españoles nos unimos fase 4 o fase 5, incluso a veces, para ciertas cosas. Entonces, claro, Kennedy, al hilo de la pregunta de Curro, lo que hizo fue conseguir un país que está habitualmente en fase 3, competitividad entre Estados, competitividad entre grupos políticos, competitividad, pero con un rendimiento bueno, unificarlo para un propósito concreto. Y luego ya, le quedaron en <risa> ya se han hecho la mierda. ¿eh? Dime, Pablo. ¿Qué pasa cuando es el, el aparato de gestión el en el que está en la fase por debajo? Uf, es muy crítico eso Tercera, liderazgo. si tú eres el responsable máximo de la empresa tu prioridad siempre van a ser los mandos de la empresa o sea, avanzar a los mandos para que los mandos avancen al resto ¿No te piensas que esto en una cadena cuanto más grande sea la empresa, más eslabones hay entre tú y el equipo con lo cual tú no puedes traerte a el equipo de marketing si el jefe del equipo de marketing no está a tu nivel o por delante de ellos al menos entonces, tu prioridad siempre tiene que ser los mandos intermedios, ¿no? Pero es muy buena pregunta. No, no había caído en comentarlo. Claro, yo soy una tribu razonablemente pequeña donde el jefe puede estar fácilmente en contacto con todo el mundo. De forma que si yo tengo una empresa que somos 30 o 50, todavía es posible que yo, como dueño, como máximo directivo, pues pueda hablar con todo el mundo. Pero ahí siempre tu prioridad. Si tú tienes mando intermedio, tu prioridad es hacer de, de los mandos intermedios aliados. Traerte a otro nivel y además hacerles partícipe de la estrategia para atraerse a la gente. O sea, que ellos sean capaces de decirte, por cierto, no este tío, que no hace falta que sea usar el lenguaje de fase 1, fase 2, fase 3. O sea, pues tengo este tío que tiene esta actitud, que tiene este problema y convertir en esa estrategia, ayudarlo para salir, ¿Vale? Hacemos. Eh, dime. No, no, no. Y en los momento de trabajo, de trabajo, de ¿cómo lo traducimos el llevar de una fase a otra? Si uno está solo en casa, es más difícil identificar si uno no se Ahora vamos a hablar de eso, pero en el segundo bloque. O sea, que si me da... Hacemos un descansito, que ya me veo como un niño chico, y eh, en 5 minutos, 10 minutos, por el pues, tiempo de fumarse un cigarrillo, el que se lo quiera fumar, o el que se lo que sea, venimos me animo y hablamos de productividad y todas esas cosas, ¿vale? Nace de este libro, que eh, vuelvo a utilizar el Gmail no sé si está traducido, posiblemente sí, de este señor, que se llama porque este es un señor que es profesor de FG de la computación, el George y es un tío, que saltó a la fama, a cierta fama, porque le entrevistaron en un blog dedicado a temas de productividad y de todo esto, porque este señor eh, consiguió hacer, y lo que esté en academia o habéis estado en academia, salió de que esto, publicó seis papers, un libro, sacó el postdoc en el MIT, y todo esto trabajando hasta las 5 horas. Sin tocar un ordenador de poder a 5, sin curar los fines de semana. O sea, todo lo contrario de la experiencia doctoral y postdoctoral de España. Pues todo eso. Y claro, pues lo entrevistaron ¿no? para ver cómo el tío lo hacía. El tío tiene cosas que, bueno, algunas las compraron y mano por ejemplo, no tiene ningún internet ni tiene ningún perfil en redes sociales de ninguna clase. No participa en redes sociales. ¿Perdón? Creo que no el tiempo, ¿no? No, no tiene el tiempo. Pues ya, claro, es, un señor, es un señor que para algunas cosas, a veces, a veces hasta un poco amish, ¿no? ¿Sabes? Pero, pero tiene mucho sentido. El caso es que este tío tiene varios libros. Empezó con un blog que se llama Study Hacks, que es un blog sobre técnicas de estudio. Y sus primeros libros, de hecho, eran cómo ser un estudiante que saque muy buenas notas. Y le llamó la atención una cosa, que va a ser uno de los ejes que vertió en, en la charla. Los mejores estudiantes empezaron a ver cómo ser una charla en el instituto, luego cómo petarlo en la universidad y luego cómo petarlo en el doctorado. Se dio cuenta que los estudiantes con mejores notas no eran los que más estudiaban. Entonces empezó a investigar y se dio cuenta que, por ejemplo, los violinistas más dotados, que es una población que además tiene la ventaja que es fácil de estudiar, es fácil de estudiar de forma objetiva, los violinistas más avanzados no entrenaban más horas que los violinistas menos avanzados. De hecho, los violinistas menos avanzados, los estudiantes más mediocres, en realidad trabajaban más horas. Entonces, empezó pues, a interesarse y su carrera, al margen de, de, de la una académica, que él sigue siendo profesor en Stout, y trabajando en temas de teoría de grafos y tal, este tío básicamente a un de matemático, ¿de acuerdo? Su otra carrera viene hablando sobre la importancia de la productividad, pero entendiendo la productividad de una forma completamente opuesta a cómo se tiene habitualmente. ¿vale? Este tío tiene una trilogía de libros, este es el tercero, el primero se llama Deep Work, trabajo profundo, el segundo se llama eh, Digital Minimalism, eh, minimalismo digital, y este es el tercero. Yo os pues, recomiendo los tres libros de este tío sin reservas, sin reservas. O sea, son, ya veis, eh, ya, ya, ya, ya, ya Su tesis central es que uno de los problemas que tenemos es que... Nuestro entorno nos impide realizar deep work, deep work se entiende como trabajo que requiere concentración, trabajo que es desafiante, trabajo que requiere atención enfocada e interrumpida y que ahí es donde está el valor. Y que las personas que sean capaces de eh, trabajar regularmente en este estado van a tener una ventaja competitiva porque van a ser capaces de producir más, aprender más rápido y producir con más calidad lo que sea que producir. Oscar ya está negando con la cabeza, vas a cagar vinagre como para llenar una piscina de... <risa> olímpica. Amigo. Vinagre de olla. a ver lo digo. O sea, cuando acaba la presentación, yo creo que la he <risa> Como complemento, que no estaba previsto, pero también lo voy a recomendar, eh, uno de mis divulgadores de psicología favoritos, que no es psicólogo, pero que tío es un hacha, Oliver Burkeman, se llama, columnista del Guardian, ha sacado un libro sobre productividad que se llama 40.000 semanas. 40.000 semanas? ¿Lo he dicho yo? Sí, 4.000... No, 4.000 weeks. Sí, 4.000 semanas es más o menos la educación promedio de una vida con una esperanza vida estándar, sobre productividad, precisamente, que va muy en la línea de este tío, precisamente, que el secreto de la productividad es hacer menos y hacer lo mejor. Y mi presentación va a ir en eso. En este libro, que es lo que nos compete, precisamente, donde los dos primeros iban más a vivir individual, ¿no? ¿cómo puedo hacer yo en mi vida personal para conseguir dependerme menos, estar menos distraído, entrenarme atención para sostenerla con más profundidad, etcétera? Claro, solo pensar que este tío, su trabajo habitual es resolver problemas muy jodidos de matemáticas. O sea, este tío lo que hace es resolver problemas matemáticos, publica papers que son demostraciones de problemas, resoluciones de problemas, cosas que requieren concentración. Aquí el que se mete directamente cómo toda esta corriente de distracción merma nuestra productividad y nos impide producir con éxito, ¿vale? Y es un libro que yo creo que desde el punto de vista empresarial es súper bien. Vale, pues este tío básicamente desarrolla un concepto que sería el libro que y que es lo que llama la mente colmena hiperactiva, que es el estado en el que nosotros pasamos la mayor parte de nuestra hora. Trabajando y sin trabajar. Que es un estado de hiperconexión en el que estamos siempre hablando del trabajo. Ahora vamos a parar y hacer una reflexión. ¿Cuánto tiempo pensáis que le echáis alimento? Diariamente. ¿A todo ¿A todo ¿A todo. <risa> ¿A lo menos dos hora de una ¿Dos horas en del día ¿Cuánto hace? Más probablemente, ¿verdad? Cuando se empezó a hablar de este tema, una de las cosas que hicieron las marcas de teléfonos, eh, bueno, los, los proveedores, Android, o sea, Google en el caso de Android, Apple en el caso de, de, de Apple, <risa> fue poner estas aplicaciones de lo que llaman ahora bienestar digital, que es eso, en vez de venderte te venden ¿sabes? <risa> bueno, que son aplicaciones que monitorean el uso que hacemos del teléfono y del uso que hacemos de, de, de, de, de las aplicaciones del móvil. Hay cosas idénticas para el ordenador, por ejemplo, Rescue Time. Hay una que yo uso que se llama Cold Turkey, que mide el, el, el uso que hace, además que permite bloquear ciertos sitios web, ciertas aplicaciones, etc. A mí me salva la vida. O sea, cuando la gente dice, Ramón, ¿cómo puedes estar en tantos quilombos y hacer salas y escribir un libro y... Cuando... ¿Sabes todas esas mierdas que tú haces de verse ahí y tal? hago. No. Entonces, <risa> entonces, fijaros en esto, porque esto es extremadamente importante. El workflow, el procedimiento de trabajo está centrado en hablar continuamente del trabajo. Vosotros pensáis en el contenido de la mayoría de vuestros emails. ¿Cuántos de vosotros habéis tenido conversaciones de email? O email, o Slack, o Teams, o WhatsApp, o lo que tú quieras, que se han extendido a lo largo de horas o días y que cara a cara hubieran supuesto 15 minutos. Bien. El problema con esto aquí es que los mensajes son desestructurados. Ahora veremos por qué, porque psicológicamente nos encanta la conveniencia y la comodidad y no hay una agenda fija. Con lo cual, tú siempre estás receptivo, tú siempre estás conectado, porque pueden llegar mensajes en cualquier momento. Y bueno, estos pues, mensajes se envían mediante bueno, los medios de comunicación digital, que sea el email, Slack, eh, el Teams, el lo que tú quieras. Él dice email porque él está muy enfocado en el email, porque claro, cuando las redes sociales, seguramente no tenga WhatsApp y todo, cuando te comunicas por email, y le das el su por email, ¡no me cojones! con lo cual, él habla mucho de email. Pero esto, todo esto vale para cualquier cosa que pueda. O sea, mensajes Twitter, lo que tú quieras. ¿De acuerdo? ¿Qué problemas tiene esto? Pues el manual, Básicamente tiene dos mitades. La primera, eh, eh, hace lo que llama el caso contra el dinero, o sea, la evidencia de que este medio de comunicación no es bueno para la empresa o no es bueno tal y como lo usamos, por dicho, no es bueno tal y como se usa. Y segundo, ¿qué podemos hacer para mejorarlo? Ya digo que el tío, una cosa que me encanta es que se nota que es matemático por la forma que tiene de construir los argumentos estructurándolos hacer un bloque que es imposible de resultar. A ver, a ver... Vale, el email es malo para la productividad. ¿Por qué? Pues ahora es malo va a empezar a llorar. Dale, En primer lugar, el es una de la productividad es una cosa que se saca en el mismo por del culo. Esto es una cosa que yo ya estudiaba enormemente en la carrera, es un fenómeno que se llama coita de cambio de vida. ¿De acuerdo? Todos los que tenemos niños pequeños, también saben mal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué consiste esto? Un psicólogo que se llama Michael Posner, que está en el panteón de los más grandes de la puta historia, y por supuesto no lo conocen ni su puta madre, porque somos eso no lo somos así, investigó qué es lo que pasaba cuando tú ponías a un sujeto a hacer una tarea cognitiva, por ejemplo, cuentas, o escribir un texto, o organizar un texto, y entonces le tenías que cambiar a otra cosa. Y una cosa que encontró muy interesante es que la atención no cambia toda al mismo tiempo. Si yo estoy escribiendo algo y tengo una interrupción, parte de mi atención, parte de mis recursos se quedan en la tarea que yo estaba haciendo. Hasta que gradualmente ese residuo, digamos, se despega. Imaginaroslo como si te quedaras pegado, ¿no? Y viene a ti. Lo interesante es que este coste de cambio de tarea, pasa, disminuye el rendimiento. O sea, si yo estoy haciendo cuentas y me distraen para hacer otra cosa, en la segunda tarea mi rendimiento va a ser peor que si directamente hubiera empezado a hacerla con todo mi hijo. Vale. Ahora, la otra parte que, cuando ya lloramos, es que el coste de cambio de tarea se incrementa con cada cambio de tarea. ¿Qué quiere decir? Que si yo, al pasar de la tarea A a B, necesito X tiempo para estar al 100, si paso de B a A o paso de B a C, entonces resulta que necesito más tiempo para estar al tope. Y así. Ahora vamos a juntarlo con el otro dato. La empresa Resident Time, que es una empresa, como digo, su producto es una aplicación que te permite registrar registra todo lo que haces en el ordenador para ver qué si coño hace el tiempo, encontró que sus usuarios son una, una Mira Miran el email 120.000 veces al día. Lo cual es una media de cada tres puntos minutos. Cuando yo me conecté, me puse por primera vez una aplicación de control del móvil, casi me da un mal porque ah, a mí me pasa una cosa que le pasa a todo el mundo. Todos infravaloramos, infraestimamos el tiempo que pasamos a esta mierda. Entonces me puse la aplicación y bueno, pues yo me pasaré seguramente dos horas, dos horas y media con el móvil. El primer día me dice el Quality Tank, que es como se llamaba mi aplicación, nueve horas. Y dije, me cago en mis muertos. Cinco de ellas en Facebook. O sea, ya, ya, ya me tiraba de, de la vida, ¿sabes? Pero, nada, ¿no te das cuenta? Son incrementos pequeños. Miro, miro, miro, miro, miro, miro. miro, Con lo cual, además, resulta otra cosa más. Las empresas que son intensivas en el uso del email producen una obligación social de usar el email. ¿Cómo no voy a contestar los emails? ¿Por qué no contesto a mi email? Quiero que te mande un mi email? Yo, el primer día de clase en la universidad, el primero que le diga a mi es yo soy una mierda contestando emails. Si me mandáis un email, yo voy a contestar. Pero si pensáis que voy a contestar el mismo día o lo que sea, dejad de nifas pegamento porque eso no va a ocurrir. Nunca. Porque hay que manejar bien las expectativas de la gente, ¿sabes? Que no vienen los llantos. Fijaros, solo esto ya de por sí es aterrador. Aquí entra, por supuesto, cualquier distracción. Quiero decir, aquí también entra en las redes sociales o en WhatsApp o lo que tú quieras. El email es lo más paradigmático porque es la empresa. El email se ha convertido en el canal oficial y normal de comunicación. ¿Por qué? Porque es conveniente. Es conveniente, es cómodo, tiene coste cero. ¿Qué te cuesta mandar un mail? Nada. Hay un experimento muy curioso en el que en un laboratorio eh, un eh, asistente describía al autor del libro que él necesitaba dos horas para preparar el laboratorio para el trabajo que se iba a hacer en ese día. Pero que lo pasaba muy mal porque desde el momento que entraba por la puerta, su jefe empezaba a mandarle emails para encargarle cosas, para estar de movida, lo que fuera, con lo cual tardaba más todavía. Por un problema, el jefe... Eh, no pudo mandar ni mail por el problema informático durante un tiempo. Maravilloso. Maravilloso, pero ¿sabéis lo más chanante? El jefe estaba a dos puertas. ¿Qué? Lo importante de descubrir en es que la mayoría de las polladas que decía su jefe no eran importantes o no eran lo bastante importantes como para que el jefe se levantara, andara 10 metros a la mano y dijera, Pablo, mírame el condensado de flujo de no sé qué. No, no, pero claro, como tú estás sentado con tu huevo gordo en la silla y te el ordenador a mano, o el mail, o el móvil, o lo que sea, y te voy a darle por tu. Eh, fuera, a Se usa porque es conveniente, pero conveniente no quiere decir que sea lo mejor. Ojo, por supuesto, camino por ahí, aunque ahora a lo mejor lo estoy describiendo como una especie de talibano, estoy súper razonable. El problema no es la herramienta, la herramienta tiene aplicaciones fantásticas. O sea, es súper guay poder mandar un mensaje a alguien esté donde esté que lo recibe instantáneamente sin fallos. Dice, pero el problema es que hemos dejado que la herramienta y también el uso. Fijaros, cuando digo de inventivamente una mente propia, no es que el email tenga una mente propia, mente no existe que un no cerebro y medio en el mundo de esta cosa, sino que los humanos nos adaptamos rapidísimamente a esa herramienta y dejamos que el manejo de la herramienta dicte nuestra conducta en vez de al ¿Vale? revés. Aparte, el email nos hace sentir mal psicológicamente. Esto hablamos del FOMO, el Fear of Missing Out, que se cita como una causa de adicción a las redes sociales. Que no existe la adicción a las redes sociales, pero eso es, algo que es de en el que me no... El FOMO es el miedo a estar perdiendo en algo importante. Pero esto tiene una explicación evolutiva, tiene una explicación de psicología social básica. Nosotros, como dije antes, estamos cableados para la interacción sociales. La interacción social es importantísima, la soledad mata. Esto no es broma, hay un investigador que lleva desde los años 70-80, que además se llama Cachopo, <risa> la que me esto. <risa> Porque soy tonto. Eh, que hay, lleva toda esta ley investigando y la soledad aumenta exponencialmente el riesgo de morir de todo, de todo, de cáncer, de coronaria, de lo que te salga a los cojones. Esta solo tiene más probabilidad de desarrollar. Y ahora vamos a vincularlo con el tema de tribal, que ya dije yo que cuando un miembro de tu tribu te hace una demanda, tú estás cableado para responder. Porque si tú no respondes a las demandas de los miembros de tu tribu, ¿qué pasa? Ya no Porque la tribu te manda para estar. Con lo cual nosotros ya estamos predispuestos a estar eh, preocupados cuando recibimos una llamada de atención de alguien de la tribu, una llamada de atención de otra persona, para contestarlo. Ahora imagínate, Oscar, ¿cuántos y medio Bien. Imagínate Bien. 200 miembros de tu tribu que tengan que responder. <risa> que tengan que responder, no entramos en mis Vale, fijaros: 100 o 200 demandas diarias. Que además él sabe que no las puede atender todas porque no tiene tiempo material. Pero que están ahí, en la parte de atrás, haciéndole sentir miserable. Y ojo, esto no es lo que, esto somos todos. Fijaros con cómo reacciona la gente. ¡Que me han dejado el visto hijo de puta! <risa> Racionalmente eso no tiene justificación. O sea, hay mil razones perfectamente válidas por las que yo puedo haber leído tu mensaje y no haber considerado oportuno contestar contestarte pero porque no me saliera de los huevos. Pero como somos animales sociales estamos muy predispuestos en contra de dar ese tipo de respuesta. Porque nos hacemos unos mierdas. Aunque no sea verdad. Aunque no digas más que te en el email y yo te contesto porque si te contesto te voy a mandar a la mierda. No. Eso nos hace infelices, aumenta el estrés. Hay un experimento chulísimo en el que conectaron eh, electrodos pues, para medir pulso, lactocardíacos, resistencia de la piel, distintas medidas psicofisiológicas de estrés a gente durante el trabajo. O sea, imagínate, además, estás sentado en tu oficina <risa> cableado. Una cosa que se encontró es que los picos de estrés correlacionaban con los picos de email. Lo, si a ti te llegaba un cierto volumen de email en una hora determinada, esa hora picaba. Ahora, imagínate, en ciertos trabajos, gente que está todo el puto día mandando 20 emails. Vive en un estado de actuación constante. Cuando decimos que el mail tiene una mente propia, a él nos referimos a varias cosas. Pero fundamentalmente a dos fenómenos que me quiero ahora. El primero que se habla es el ciclo de respuestas recientes. Que, que hay un fenómeno que en realidad se entiende un poquito, se conoce de aprendizaje, es el de cajón. Tú imagínate, eh, vamos a los años 90, que es cuando el mail pegó el boom. Y cuando el mail se convirtió realmente en la, lo que llaman la killer app. Igual que en el año 80 que ha sido el Excel, ¿no? Que el Excel también es una edición bíblica. Pero bueno, el Excel lo hablaremos otro Entonces, tú eres un trabajador y recibes un email. Como es fácil de contestar, no te cuesta nada, contesta rápidamente, contestas inmediatamente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la consecuencia? La que modificas la expectativa de la otra persona. Con lo cual te conviertes en una persona que responde el email. Como te conviertes en una persona que responde en email, la gente sabe que a ti merece la pena escribirte email porque tú contestas deprisa. Con lo cual te escriben más emails. De hecho, además de por sí, un email normalmente genera otro email de respuestas. Si Curro me escribe y me dice, Hola Ramón, ¿cómo estás? Quiero poder colaborar contigo en este y otro demás ya. Probablemente mi respuesta sea, Qué guapo, Curro, venga, va, va ¿cómo? ¿Qué también más detalles? Entonces Curro me contará más detalles. Yo te pediría más detalles. Hasta la muerte técnica del universo. O hasta la puta colaboración. Claro, fijaros, si tú además educas a la gente en que tú contestas el email rápido, reciben más El precio de hacer las cosas bien es que te endiñan a hacer más cosas. Esto es una cosa básica de trabajar, de la vida, todo el mundo lo sabe. O sea, el que trabaja muy bien, la recompensa es endiñarle más trabajo y el que es un mañana se toca las pelotas y no va a estar escondido, pues no le damos tareas porque entonces, mira, la va a cagar, igual el cabrón consigue todo por esto casi los cojones. Fijaros que es la iniciativa que vienen estar está llorando, pero porque tú sabes de lo que estoy hablando. Tú tienes a alguien en mente. Tú estás pensando en alguien. Sí, pero tú estás pensando en uno concreto, o una. Así que el email induce un ciclo de respuesta creciente. El uso de y esto corresponde con la evidencia. El uso de email se ha disparado y ha crecido a un ritmo aceleradísimo desde su introducción hasta ahora. Es absurdo. Es sencillamente absurdo en la cantidad de horas que pasamos solo en emails. Por otro lado, el email tiene costes de asincronía. La asincronía es muy conveniente, es muy conveniente que le va a mandar un mensaje y que tú contestes cuando te vaya bien. Pero precisamente por ser asincrónico quiere decir que muchas veces la resolución del problema que, del que trata el email se demora mucho más que, por ejemplo, si nos hubiéramos reunido en persona, lo que decíamos antes. Oscar y yo, pues hemos estado un día entero mandando unos mensajes mientras vamos haciendo otras cosas del de curso que va a hacer en el PTS, cuando pues, a lo mejor si es que yo hubiéramos podido coincidir físicamente, cuando pues, hubiéramos sentado, hubiéramos habíamos tomado un café y en media hora yo ya lo tendría todo claro, lo tendría todo claro y lo tendría todo claro. Claro, la sincronía tiene un coste y tiene un coste grande en productividad y en tiempo Entonces, estas son las razones por las cuales esta mente colmena, ultraconectada, no es una buena solución, ¿de acuerdo? Porque además, va en contra de cómo nosotros estamos cableados Nosotros estamos pensados para las interacciones uno a uno, porque muy pocas personas, no para tener cientos de interacciones ligeras con gente. Y ahora llegará la pregunta que me hacías, además. ¿Qué te llamabas? María del no, Mar. No. María del Mar, la pregunta que me hacías antes es que con la tribu material la edad, ahora vamos a hablar de eso. Ahora vamos a hablar de eso. De hecho, Gloria Mar, y Víctor González, Sacaron un artículo en el, en el año 2004 que lo titularon "constante, constante locura multitarea", porque no encontraron otra forma de escribir lo que encontraron cuando eh, investigaron Anularon a numerosos trabajadores, lo que llaman knowledge workers, ¿no? trabajadores del conocimiento, personas que tienen un trabajo intelectual, eh, aunque ellos ellos lo hicieron con las siguientes con la esferas. Diferentes tipos de actividad y encontrado que la mayor parte de la gente trabaja en 10 esferas diferentes, tiene como 10 tipos de tareas. Atentos. La gente pasa más o menos 3 minutos en una tarea antes de cambiar a otra. Normalmente mirar el email. Y a veces pasa más de 2 minutos usando cualquier herramienta electrónica antes de cambiar de tarea. La gente trabajaba en promedio en 10. Esferas diferentes de trabajo que también están fragmentadas porque normalmente pasas 12 minutos antes de cambiar a la siguiente. ¿Recordáis lo que decía el de cambio de tarea? Ahora tú imagínate que cada 12 minutos estás cambiando. Con lo cual, estás en un perpetuo estado de no rendir. Con lo cual, primer consejo de productividad. Haz solo una cosa. Porque cuando solo haces una cosa y dedicas la totalidad de tu atención a esa cosa, es muy probable que la tarea acabe antes y acabe mejor. Pero nuestro cambio constante de tarea nos está... Destruyendo, porque además hay, esta ya no es lo que entonces ya sí que es verdad que Oscar se tira por el viaducto, pero hay un, un psicólogo eh, que falleció desgraciadamente muy joven, Clifford Nash, de la Universidad de Harvard, que hacía un problema que es que eh, el sistema de su agencia se vio comprometido, se vio infectado por eh, un virus, que parecía principio un virus, que luego resultó que no era un virus, que era un troyano que determinada potencia extranjera había intentado introducir con el propósito de Así que, ¿qué lo hicieron? Nada expeditivo. Cortaron las comunicaciones y destruyeron todos los móviles, todos, los móviles y todo, a todas por culo. Entonces, luego resultó que la infestación era peor, con lo cual, lo que ellos pensaban que iba a ser cosa de un día, dos días, se convirtieron en seis semanas sin email. Seis semanas sin email. Seis semanas. Lo llaman el martes negro, el día en que les dijeron, venga, apagas todos los ordenadores y empezaron a entrar hombres de negras darle mantillazo a las cosas y tal. Claro, ellos no pueden usar su email personal por motivos de seguridad. Ellos no pueden utilizar su email personal a ninguna comunicación eh, del trabajo, etcétera. Ya sabéis cómo son estas cosas. Con lo cual, pues, le dijeron, vosotros esperáis que resolvamos esto y mientras tanto, ¿no tenemos email? Pues, te jodes. Así, te jodes. ¿Y qué pasó? Sorprendentemente, no pasó nada. No pasó nada. De hecho, Akkadia dice que esas seis semanas fueron las más productivas de su carrera política y funcionaria hasta el momento. ¿Por qué? Porque descubrió varias cosas. La primera, Evidentemente, su capacidad de concentración mejoró porque podía dedicarse mucho rato a estudiar lo que tuviera que estudiar, sobre todo, fundamentalmente, a absorber información eh, o a pensar en nuevas regulaciones y procedimientos sin interrupciones. Pero es que además descubrió que es que no hace falta estar comunicándose todo el día. Evidentemente, el trabajo de este señor implica muchas reuniones. Pues lo que hizo fue coger a un becario y decirle, yo, a las 8 de la mañana me llama a la Casa Blanca y me dice si tenemos reuniones. Y yes. a tomar por culo. Y resultó que no pasaba nada. Y resultó que Cuando había que comunicarse, pues cogía, llamaba a la gente por teléfono y muchas veces, de hecho, eh, lo que hacía era concertar una reunión personal. Llegar y decir, oye, pues me voy a te, te visito en tu oficina, o te vienes toda la mía, o quedamos tal día. Y descubrió que además eso le permitía dedicar más tiempo a tratar los asuntos con las personas con las personas que tenía que tratar. Lo cual redunda en una mayor productividad. Para esto es un poco drástico, evidentemente no hace falta que mande a vuestra empresa gente de servicio secreto, a que se vayan a quemar ordenadores y cosas de esto. Pero fíjate, ¿Hasta qué punto tenemos metido esta idea de la hiperconectividad que cuando el autor del libro, cuando Kassimir le dice, oye, y cómo sería trabajar siempre así, el tío, a pesar de haber experimentado sus ventajas, no supo qué decir. O sea, fijaros si tenemos metido en la cabeza esta idea de que hay que estar conectado todo el ridículísimo día, que a pesar de haber estado seis semanas sin conexión y decir, fue la hostia, fue lo mejor que me ha pasado en la vida, cuando le dice, pero volverías a eso se quieras subiendo. Luego Luego porque falta casa. ¿Vale? Pero hay gente que sale del sistema, que son los casos que yo voy a comentar ahora para que tengáis herramientas para dar alguna idea que luego, por supuesto, pues, tendréis que adaptar a la realidad de vuestra. Para esa idea de vuestra. O sea, lógicamente, ¿no? Pero hay unas cuantas ideas que además a mí algunas de estas me salvan la vida, y, bueno, Vamos a hacer el tema de este, sacarse la chorrea y hablar de la experiencia personal, pues, claro es que es la mejor. Por por supuesto, se hace liquidación de uso, ¿no? O sea, que se al hacia. Dedicar, y... Sí, sí, además, cero fuerza de voluntad. Si decís, yo es ¿eh, que esto lo no voy a pasar fuerza de voluntad, la fuerza de voluntad me no es, sí, es un mito. Y por tanto, no intenté hacer nada de fuerza de voluntad, no funciona. Vale, o sea, no, no hagáis nada de eso. Vale, pues hay cuatro principios que vamos a intentar seguir para mantener nuestra productividad lo más elevada posible. ¿sí? El primero es lo que el tiempo llama el principio de capital de atención. Trata tu atención como si fuera un capital, como si fuera un capital más, como si fuera dinero, como si fuera un recurso. No lo malgastes, dispersándolos. Trabaja de manera secuencial en una sola tarea durante tanto tiempo como pueda, bien hasta terminarla o bien hasta llegar al menos a un punto de avance. Ahora veremos cómo va esto. Segundo, el principio de tener un proceso parte de la falta de productividad, es porque no hay un proceso de trabajo bien definido. Ahora veremos algunos ejemplos. Siempre tienes que tener claro qué pasó en cada momento, lo cual es que va a tener un tablero de tareas. Ahora hablaremos de cosas que de lugar a algunos de vosotros conoceréis, por ejemplo, Trello, suena, gamba sí. no suena. Algunas de estas cosas veremos cómo implementarlas para no depender de email con ellas. Luego el principio de protocolo, Protocolos de comunicación. En vez de afrontar la comunicación de una forma desestructurada, que es, como lo hacemos normalmente, cuando se me canta el culo, pues te mando un email, cuando se me canta el culo a ti me contestas. Cuando se me ocurre algo, te mando un WhatsApp con tal, para... vamos dentro de nuestro equipo al menos a regular las comunicaciones, a reglamentar cómo ocurren las comunicaciones para que las comunicaciones tengan un espacio determinado y liberemos tiempo para hacer el trabajo que realmente es importante. Y el último principio, el principio de especialización, que es consecuencia de la anterior, consiste en que nuestra meta sea trabajar más profundamente en menos cosas. Lo cual puede implicar delegar o puede implicar dejar de hacer cosas. El primer caso que os quiero contar es uno que me llama mucho la atención, que es el de una empresa que se dedica precisamente al tema tecnológico, es a dar servicio tecnológico a empresas eh, Esta gente instaló el Slack, ¿conocéis Slack? Slack? Y básicamente fue pues, lo peor que podían haber hecho en su vida. El, el fundador de la empresa estaba amargadísimo, estaba contestando al correo a la hora de la mañana, que seguro que algo que nunca va a pasar, no volverá a pasar. Eh, y entonces de repente el tío dice un día, se acabó, se acabó. Y cambió, y vamos a ver cómo ejemplo de estos principios aplicados. El tío dice, ¿nuestro trabajo cuál es? ¿Es contestar email? No, nuestro trabajo es dar servicios a nuestros clientes. Entonces cambió completamente la estructura del trabajo y de la comunicación. Entonces, todo esto funciona así. En primer lugar, no se usa email. Esto es un no contrato. No se usa. Con los clientes, lo que se acuerda con el cliente cuando se firma el contrato es una llamada de control o una reunión semanal o quincenal para informar de los progresos al cliente. Si el cliente necesita algo, lo llamamos por teléfono, pero no se envía email. Y no se recibe email. En segundo lugar, o sea, no se vea qué de comunicación. O sea, a lo mejor, pues, el cliente, un proveedor te puede mandar una factura por e-mail, o tú puedes enviar una factura al cliente por e-mail, o sea, ese tipo de cosas, sí, pero lo que es comunicación sostenida no se da. En segundo lugar, la reunión de trabajo se divide en dos bloques, bloque mañana y bloque tarde. Entonces, lo que hacen es que, al principio del bloque de mañana, hacen una reunión, el que no está presente, hablando del teletrabajo, utilizan una herramienta de videoconferencia para estar, en la que cada uno explica qué es lo que ha hecho el día anterior, qué es lo que tiene que hacer este día, y cualquier problema que tenga para comunicar. Las reuniones suelen ser, según la descripción de este señor, de unos 15 minutos. 20 Y luego la gente se va a trabajar y ya está. Y no hay email, y no hay facebook, y no hay twitter, y no hay whatsapp, y no hay pollas en general. Cuando acaba el turno de la mañana, se van a comer, después de comer hace una reunión del bloque de tarde, a todo, otro. así, así, así, así, y luego se meten a trabajar hasta que la se su puta casa. Y se acabó. Este señor que es CEO de una empresa con 50 trabajadores y que factura 3 millones de dólares al año, le mandó un pantallazo a Newport de su bandeja de entrada y su bandeja de entrada tenía seis emails. Una factura de proveedor, una newsletter de no sé qué mierda <risa> que estaba suscrito y cuatro chorradas más. Entonces yo le decía, dice, yo miro el email una vez al día. Pues bueno, no lo miro, resulto. ¿Vale? Fijaros, qué sencillo es. Si nuestro trabajo es desarrollar aplicaciones para el cliente, no es responder emails. Por tanto, tenemos que maximizar el tiempo que pasamos desarrollando aplicaciones para el cliente y minimizar el tiempo que pasamos en otras cosas. Ahora vamos a ver más casos. Por ejemplo, este señor es Lasse Reinhardt. Está el señor Klaus Tal vez, Está bien, no sé estoy bien ahí porque está hablando en la telecomunicada. Sí, Klaus no, está, está, está hablando a la única de la forma rara. Este señor es un eh, emprendedor alemán que se hizo famoso porque en el año 2019 salió en el Wall Street Journal. Y en el Wall Street Journal salió porque este señor tiene una empresa en la que en las jornadas son 5 horas diarias y 5 días. Y hizo bastante. Bueno. En el momento de la entrevista llevaba dos años por el experimento y decía que no tenía ninguna intención de volver a, a hacer eso nunca más. ¿Por qué? Porque de una forma muy parecida a cómo eh, funcionaba en el caso anterior, lo que había hecho era prohibir la comunicación por email dentro de la compañía, optándose siempre por reuniones o por llamadas telefónicas, y había regulado estrictamente en qué condiciones se podía enviar, y recibir email. De hecho, lo que había hecho era designar a una persona cuyo trabajo era estar pendiente del email y contestar y recibir los emails Y además especificaba a sus clientes: que esta es la política, y la política es que contestamos los emails con este plazo de demora, porque hay una persona que lo Que consiste en abandonar por completo la lista de tareas para utilizar en vez de eso el y calendario. Y esto tiene una justificación psicológica. A ver si ¿Esto lo que quiere decir? Esto quiere decir que cuando tú haces Time Boxing lo que haces es asignar a cada tarea un espacio del calendario. Esto quiere decir que acabas planeando cada minuto de tiempo, cada minuto de tiempo. Cuando recibes una nueva tarea no la apuntas en una lista porque el problema que tiene la lista es doble. Primero, las listas son deprimentes. Las listas son deprimentes porque en la lista entran cosas, salen cosas y perfectamente fácil empezar el día con seis tareas Acabar con 12, has pasado un montón y no sabes qué coño ha pasado, pero en la lista son 12 tareas, pero puedes estar todavía curando Esto no ocurre. En segundo lugar, te obliga a pensar con realismo, y este es uno de mis gigantescos fallos como profesional y como persona, de si realmente tienes tiempo de hacer todo lo que quieres hacer. Porque claro, en una lista de tareas, todas las tareas son una línea. Ocupe 15 minutos, ocupe 3 horas. Todas las tareas son las mismas. Escribir una propuesta es lo mismo que escribir un email. Es lo mismo que hacer una llamada. Es lo mismo que desarrollar una presentación. Aquí tú tienes que calcular. Yo Esto, lo, mi, esto, esto, mi calendario es así. Mi agenda es así. Mi mujer y yo la tenemos compartida, pero mi mujer normalmente la tiene desaculada porque dice que se pone histérica de verlo porque me hace una cebra. O sea, es mm. todo absolutamente todo lleno. Yo llego al extremo porque yo también. Entonces, se me va de que cuando... Yo meto también los transportes. O sea, yo no tengo coche, yo me transporte público. Entonces yo, si voy de casa a la consulta, yo tengo que salir a las y media, a las diez de la mañana, el transporte está anotado porque en el transporte yo decido lo que voy a hacer para no estar filipollándolo en el móvil. Lo que hago es que para filipollándolo con el móvil me asigno rato de filipollándolo con el móvil. Entonces, yo cuando estoy en Twitter es porque es mi rato estar en Twitter. Fijaros que eso tiene la ventaja de que tú no tienes que dejar de usar el email. Puedes poder decir cuáles son los bloques de email y entonces contestar solo en esos bloques. Y además te permite analizar tu flujo de trabajo y ver si realmente... Hay cosas que te están impidiendo trabajar de una forma más concentrada o menos. Pero entonces tú abandonas esta tarea. Entonces, si ya María del Mar le asigna no una tarea, María del Mar lo hace, que hace es que mire su calendario y dice: Pues la no voy a hacer aquí, no va a jugar tanto tiempo. Y si no hay tiempo, entonces María del Mar tiene que elegir algo que va a dejar de hacer. Pero dos cosas: ¿cómo te comprometes con ese calendario y cómo calculas bien? El tiempo que te ocupa, porque todos somos muy optimistas y... Te contesto primero la segunda pregunta. ¿Qué te queda? 10 minutos. Te contesto ah, primero no. la segunda pregunta. Eh, ¿Cómo calculas bien? Esto lo va vale, vale. O sea, lo haces mal hasta que apretes y lo haces bien. Entonces yo, por ejemplo, ah, eh, yo, y todos caemos precisamente en este optimismo. Le voy a hacer la presentación y esto va a ser en medio de Entonces yo lo que hago es que sobre calculo. O sea, si yo creo, honestamente, que algo me va a llevar una hora, intento ponerlo en Segundo, ¿cómo lidiamos con las interrupciones? Pues muy sencillo, vamos a suponer que estamos aquí, estamos haciendo esta mierda y llega nuestro jefe dando el puñazo y nos encarga lo que tenemos que hacer. Entonces, nos ponemos y lo hacemos. Pero a la siguiente que tengamos un momento, cogemos nuestro valor y decimos, vale, esto que me falta, ¿dónde lo voy a poner? Y lo reorganizamos. Un beneficio de esto, ¿recordáis lo que os decía del FOMO? antes del de miedo de estar perdiendo otra cosa. Una, una colateral de esto es la sensación de descontrol, de hay demasiadas cosas en marcha y no sé qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que no estoy haciendo y se me está quedando algo. Esta técnica da una sensación de control incluso en lo imprevisto, porque si a mí me interrumpen y yo eh, tengo que dejar mi planificación, pero luego la rehago, cuando termino de rehacerla, otra vez estoy al tanto de todo, otra vez he decidido. Claro, claro lo importante es que darle la vuelta en vez de actuar de trabajar en función de lo que otros nos dicen, nosotros decidimos cuándo y cómo vamos a actuar. ¿Vale? Y lo de comprometerse con esto, sobre todo yo creo que el, en mi caso, en mi experiencia personal, fue el beneficio de darme cuenta de que era mucho menos estresante. O sea, fijaros, es completamente Parece que es muy interesante, hay que a veces es obvio, es que tienes planificado absolutamente todo. Y, ah, es, que es verdad, yo planifico los fines de semana. ¿Vos sabes por qué? Porque yo me doy cuenta que si no planifico los fines de semana, ¿sabes cómo se me pasa el fin de semana? Haciendo lavadora y vegetando en el sur. Y luego me encabrono, porque claro, joder, podíamos haber ido con las niñas no sé dónde, podía haber hecho esto, podía haber hecho lo otro, podía haber hecho de más allá y tal. Esto además tiene otra colateral. Empezad siempre programando lo que no es trabajo. ¿Por qué? Porque tenéis que dormir. Tenéis que hacer ejercicio. Tenéis que tener eh, citas con vuestra pareja. Tenéis que ver a vuestro amigo. Tenéis que hacer cosas. Y... Si renunciéis a eso, vuestra productividad se va a ir al carajo. Porque las personas necesitamos tiempo libre para luego rendir adecuadamente. El trabajo está muy sujeto a la ley de los rendimientos decrecientes. Más horas de trabajo siempre es un descenso en, el, en la calidad del trabajo. El trabajo bueno, de verdad, se hace normalmente en las dos, tres primeras horas. La gente a partir de la quinta, sexta, normalmente lo que está gilipollando, de, de eso también lo pueden tener en cuenta los que hay más flexibilidad y más control sobre vuestro horario para pensar cuándo hacer las tareas. Yo, por ejemplo, las tareas que requieren concentración absoluta las hago de noche porque es cuando me dejan el pitopazo. <risa> me he pegado a las niñas y yo sé que hasta las 10 de la noche no se acuestan, en mi casa no se cuesta. Pero a lo mejor vosotros sois más mañaneros. A lo mejor a vosotros lo confunde es levantaros pronto y hacer las cosas antes de que la gente quede Ya cada uno tiene que valorar cuál es su, su ritmo óptimo de funcionamiento. Pero empezad por lo que no está abajo y además porque además de sentir lo mejor, etc., vas a tener una visión realista. Porque el mayor problema de la productividad, uno de los mayores es que tendemos, es ser optimistas, como tú decías, y por tanto cogemos más de lo que podemos marcar. Y esto te obliga a mirar el tiempo que tienes de verdad y decir, no, José Luis, no puede. No puede, no puede. No puede si quieres tener vida familiar, no puede si quieres descansar, no puede si quieres hacer ejercicio, etc. Además, todos los estudiantes, ¿cuándo se hace el 90% del estudio? Los Venga, ¿se han el día de Antla. antes la noche de antes, antes Mozart entregó la obertura de la ópera de Don Juan la mañana del estreno pues otros imaginaron ah, tienes que ser Mozart para que te aguantes esta mierda pero vosotros imaginaron a los de la orquesta el día del estreno diciendo y le digo, de puta, este nos va a dar la apertura, ¿ok? Y yo llegué a la nota sin dormir, con los ojos y ya está en saco, con los papeles. Y yo digo, ya está, ya está, ya está. Y lo estoy diciendo, muy bien, ¿eh? Muy bien, moda, muy, puta, ¿vale? ¿por qué? Porque como somos optimistas y tenemos pensado pensar que tenemos más tiempo que tenemos, muchas veces perdemos el tiempo hasta que llega la presión temporal. El time boxing tiene la ventaja de que induce presión temporal, porque te recuerda a ti mismo, no, tengo que acabar a las seis, porque a las 7 me voy a decir. Tengo que acabar a las seis, porque tengo una clase de baile. Tengo que acabar a las 6 porque estas cosas importantes y buenas en mi vida van a suceder y yo tengo que haber terminado de trabajar para entonces. Esto reduce las tendencia de No es perfecto, por supuesto que no. O sea, incluso con esto, pues, a ver, este en realidad. Pero, mucho. En principio, no, no, este señor Peter Gowicz, es un psicólogo, no me pregunté por qué tiene esta cara de supervillano, porque no lo sé. Pero es un psicólogo alemán que precisamente descubrió el fenómeno, la técnica que se llama implementación de intenciones, que es lo que está en la base del esta ¿Vale? es sin quererlo el inventor de esta técnica mejor dicho, es el que explica por qué esta técnica funciona el experimento que él usó para hacer esto es muy sencillo pero es muy interesante cogió dos grupos de estudiantes y ambos les ofreció un crédito extra a cambio de hacer una tarea El crash, la trampa es que la tarea era previsible de tu coño, esto consistía en entregar un ensayo el día después de navidad el 26 O sea, con todo el resacón todo la venta, hacemos entonces, había dos condiciones. El grupo de control, a quien simplemente se le dijo, oye, si entregáis un ensayo el día 26 sobre este tema, tenéis un crédito. Y el grupo experimental, al que se le dio la siguiente instrucción. Si entregas este ensayo en esta fecha, te dan un crédito extra, pero además tienes que escribir y enviarme una descripción de cómo, cuándo y de qué manera lo vas a hacer. Por ejemplo, pues voy a hacer un ensayo el día 25, el día de Navidad por la mañana, en el despacho de mi padre, en su ordenador, antes de desayunar. Eso sería un ejemplo de implementación de intención. Lo que encontró Goldwitzel es que las personas que no hacían este ejercicio, solo el 33% lo entregaron. Fijaros, era un crédito extra por escribir un ensayo de mierda. Solo uno de cada tres lo entregó. Sin embargo, entre los que implementaron esta intención, el 75% ciento, el 76% de personas que es, entregaron el ensayo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, según Goldwitzel, es que cuando nosotros hacemos Timebox, o cuando nosotros hacemos este ejercicio de planificación, lo que estamos haciendo es creando un condicionamiento en imaginación, de forma que vinculamos a hacer una conducta con el contexto en el que esta conducta se va a realizar. Por ejemplo, en cuanto a, por ejemplo, cuando me levanto, lo primero que hago es ponerme las zapatillas para salir a correr. Además, si lo quieres hacer bien, te pones las zapatillas al lado de la cama, cuando te levantas las pisas. ¿Por qué funciona esto? Porque entonces el contexto actúa como desencadenante, de forma que este estudiante el día de Navidad se levanta por la mañana, son las nueve, ya tiene una regla verbal que dice a las 9 voy a hacer esto, baja al despacho de su padre, todas las imágenes, todas las señales contextuales del despacho de su padre tienen más probabilidades, No, esto no es perfecto, o sea, el 75%, es decir, que el 25% no lo hizo. ¿Vale? Pero mejora muchísimo. Esto tiene implicaciones potentísimas, por ejemplo, en el campo de la salud. Una cosa, Uno de los experimentos de Goldbrecher es con abuelicos, que han sufrido eh, reemplazos de cadera, reemplazos de rodilla, operaciones que son muy dolorosas, pero que además requieren que el yayo se mueva. O sea, el yayo se tiene que poner de pie y tiene que echar a la antes antes posible porque como si ahí se llegaría y se la operación no valió para nada. Goldwitzel propuso esta, esta misma tarea a los abuelos. Tenía un grupito de control, que eran abuelos, los que se pues, les hacía la operación, y se les dejaba rehabilitar y tal. Y otro a los que se les pedía que especificaran. Saldré a pasear todos los días, yendo por esta ruta, por este parque, andaré por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Haré tal de ejercicios, haré no sé qué. Resulta que los yayos que hacían este tipo de ejercicios reducían el tiempo que tardaban en poder levantarse solo sin ayuda a la mitad. El tiempo que tardaban en poder entrar y salir de un coche solo a la mitad. El tiempo que tardaban en poder levantarse solo a la mitad. Porque ejecutaban mucho más eficazmente mucho más frecuentemente las tareas que se han comprometido. ¿Vale? De nuevo, no es la panacea. Puede ser que la utilice no funcione. Esto lo que hace es que aumenta tus probabilidades. Con el time boxing pasa igual. Tú planificas, yo planifico las cosas una semana, o sea, yo te digo por la tarde, cojo, me siento, cojo una, una planilla y digo, ¿qué tengo que hacer? Y lo pongo todo, y entonces ya en los huecos que me dejan, pues las consultas, las reuniones, las clases, donde digo, vale, voy a escribir el curso de Oscar, voy a escribir un capítulo del libro, voy a escribir lo que sea que esté haciendo, ¿vale? Y luego viene el cambio, luego viene sorpresa, luego mi madre se cae, se rompe la pierna, que lo no venía ganando a recogerla, llamarme la barcelona, etcétera, etcétera. En cuanto puedo me siento, y digo, vale, todo esto que iba a hacer, ¿cuándo lo voy a hacer? Lo reordeno y cuando termina, yo estoy en paz conmigo. ¿Vale? Pero Primera cosa, esta es Ariana Rafito, ¿vale? Que la conoceréis porque, bueno, si pues no la conocéis, conoceréis el Washington Post, por ejemplo, el Has Post, ¿vale? Que esta señora tiene un imperio mediático, eh, prensa, etc. Esta señora tiene una cosa que también va muy bien para manejar todo el tema de los mensajes y que la gente desconecte. Esta señora ha pasado de preocuparse exclusivamente el periódico y tal, a preocuparse también mucho porque ella llama el web. Pues, ¿no? Y en su empresa instauró una cosa interesante. Ella se dio cuenta de una característica que tienen los emails, recordáis, que es la tensión de decir, hay gente que me está pidiendo cosas y estoy pasando de su cara. Y vosotros sabéis que muchas empresas, pues cuando tú te vas de vacaciones, ponen una respuesta automática en plan de medio de vacaciones y volveré el día 12 de septiembre si necesitas algo, voy a dar el coñazo a mi compañero fusilito ¿Verdad que sí? Bueno, pues esta tiene una política que a mí me gusta mucho más y que, que es la que yo uso, que es que el aviso es, hola, estoy de vacaciones, estoy total total día. Todos los emails que me mandas durante estas vacaciones se borran, no lo voy a leer nunca. <risa> Así que, cuando pasen las vacaciones, me vuelven a escribir, chao. Resulta que Adriana Huffington gastó un poco de dinero en que un equipo de psicólogos evaluase la ansiedad por email de sus equipos después de implementar esta medida. Y la ansiedad se desplomó. ¿Por qué? Porque resulta que la gente podía estar en su sitio de vacaciones, Vez, y no estar pensando en cada minuto están entrando 20 emails que estoy contestando. Cuando llega a la oficina va a ser la puta de debacle, mega bondiola. ¿Y si ha pasado algo mientras yo estaba? ¿Y si me han mandado un nivel importante? no importa porque los borras y los matas con fuego. ¿Eh? Mal para lo mismo que le pasó a mi mujer, cada vez que se tomaba vacaciones mi mujer trabajaba en caja. Y eh, en una oficina de 10 personas, nadie va a saber hacer operaciones de caja. Es ¿Eh, un malo. ¿Por qué? No lo sé. Y eh, una cosa que yo he observado de primera manera que Victoria estaba de vacaciones y está pensando, verás tú, los hijos de puta estos, cuando yo vuelva tengo dos días de corregir de porque no sabes ni contabilizar una puta casa. Tenía razón, eran dos días de escuadra. Claro, aquí esto lo eliminas. El autoresponder dice, tu email se va a borrar. Ya me escribes si eso cuando volvamos. Esto es otra empresa grande, otra empresa del mundo real, han implantado esta política y no pasamos nada. Porque esto es una cosa que tenéis que entender. La productividad no solo pasa por desarrollar buenos hábitos, pasa por educar a la gente con la que tú trabajas en buenos hábitos. Educar a la gente, por ejemplo, lo que hago con mi alumna. Si me escribís, no voy a contestar el mismo día. Siempre tardo, no, no contesto el mail en 24 horas. Yo tardo al menos 24 horas. Al menos. Y no contesto el mail en festivo. Y no contesto el mail en fin de semana. Y no contesto el mail. Nunca. <risa> Nunca. Richard Feynman, el físico, una de sus ocurrencias más celebradas... es... Eh, eh, que él decía que claro, o ser profesor tiene un montón de trabajo administrativo, hay un montonazo de papeles o sea, de ser profesor, y a él lo que le molaba era pensar en física, en cosas de física, entonces él decía, yo tengo una estrategia muy simple, es que soy completamente irresponsable. Si me da trabajo administrativo, no lo hago. O sea, no lo hago, y no lo hago, hay veces que se me olvidaba es que no se el todo. Al final la gente no te encarga de trabajo, pues no lo va a hacer. Es lo que decíamos antes, si haces tu trabajo muy bien, la recompensa es dos paletas de trabajo. Si eres un bulto, tu recompensa es que nadie te encarga nada porque en lo que es que no lo vas a hacer bien. O Feynman educaba al personal de su universidad para decir: Yo soy físico y trabajo en pensar que somos gordos de física y ganas premios Nobel. A mí, puesto un texto administrativo, me cogen los huevos con un racimo de uva y no lo voy a hacer. Y no le despidieron. No le echaron. Tampoco digo con esto que nunca contesté a vuestros clientes. <risa> Pero podéis contestar a vuestros clientes en vuestros términos. No es lo suyo. lo que quiero decir: O sea, no sacrificar esa cosa. Y este otro ejemplo es también bastante curioso, el que hago para buscar a la es un señor que tiene una compañía que se llama Optimize, ¿vale? de ahí la O, que lo que hacen, entre otras cosas, es sobre todo cursos online, ¿vale? Cursos eh, en formato VIP, ¿vale? Y tiene una metodología de que también es muy interesante porque es una metodología que reduce el email interno a cero, a cero, usando un Excel. Este señor es el creador de los cursos, o este tío, su trabajo es... Es el tal, eh, pensar los cursos que se van a hacer. O sea, el mío pues, se van a cubrir y dar curso. Entonces tiene Excel. Y ese Excel está compartido con toda su empresa. Cuando él tiene sobre un curso, vamos a hacer un curso sobre productividad en el PTS. Venga, pues pone una, eh, abre una línea nueva en la hoja y pone curso de, produ de productividad en el PTS. Y en una pestaña desplegable marca dándole vuelta. Vale. Cuando termina dándole de vuelta, sube el documento a una carpeta compartida y cambia la pestañita de dándole vuelta a listo para guión entonces hay una persona que redactora cuando esa persona va mirando el Excel cuando esa persona ve que algo está listo para guión, coge los materiales de la carpeta de Dropbox y se pone a escribir el guión nadie le tiene que decir nada no tiene que hablar con nadie esta persona termina el guión lo sube a la carpeta de Dropbox, cambia la pestañita a listo para grabar tienen un proveedor que es el que graba cada día el proveedor mira qué proyectos están listos para grabar. Cuando hay un proyecto listo para grabar, entra en la carpetita de los bots donde está especificado. Hay que hacerlo en el estudio tal y cual, necesitamos tanta gente, tal, la mandurria de colores, lo que sea. Y el tío prepara. Cuando está listo para grabar, él dice grabación comenzando. Y entonces los responsables saben que tienen que ir a los que tengan que ir y grabar. Fijaros, nadie tiene que hablar una puta palabra con nadie. Que mi sueño dorado, y diré, mejor Ramos eres psicólogo. Ya, pero yo odio a la gente. O sea, aquí trabajo que <risa> no le ha a hablar por nadie. Es de puta madre. Yo soy psicólogo precisamente porque puedo decirle a la gente lo que tengo. Lo que tiene que hacer, me pagan dinero por eso y además no tengo que trabajar con el público. No tengo compañero, no tengo jefe, de verdad. Bien. No. Este señor ha creado un sistema por el cual además nunca nada te saca del trabajo. Tú cada día tienes un excel en el que te dicen, tienes que trabajar en este proyecto, este proyecto, este proyecto, este proyecto. Tú te pones a trabajar en cada uno de ellos y cuando están listos, cambias el Excel y le pegas una patada y se lo pasas a otro. Y tú te pones con el siguiente tema que tengas que hacer. No hacen falta reuniones. A veces puede hacer falta algún email ocasional porque puede surgir algún problema o alguna cosa que lo requiera. En ese caso, pues, está permitido Pero es de una regla metida, de hecho, curiosamente ellos tienen Slack. Pero no lo usan como se suele usar. El Slack se usa solo para una cosa. Que es... Palmadas virtuales. Palmadas virtuales que cuando se acaba un proyecto y el proyecto acaba con éxito, la gente lo comenta en el Slack y todo el mundo se chupa la polla. Tal cual, no hacen otra cosa con él. Lo cual quiere decir que la gente no está pendiente del Slack, porque hay pocos mensajes y los pocos mensajes que hay no requieren tampoco que tú le den muchas vueltas, por lo cual, pues lo tienen, pero lo tienen sobre todo para esto, para celebrar cosas buenas y a veces para. Vamos a tomar la cerveza, venga, ya está, fuera. Pero también está regulado, que en decir, fin, no se permite que tampoco se convierta en un chat donde la gente pues, se diga a rogar, ni de gato, ni cualquier otro. ¿Me de... entendéis? Pero a mí me parece interesantísimo, porque este tío ha desarrollado un sistema que es tan avanzado como el que hacíamos, y que demuestra que tú puedes tener un proceso súper bien montado en el que nadie tiene que mandarle un email a nadie nunca. Nadie tiene que mandarle un WhatsApp a nadie nunca. Nadie tiene que hacer nada nunca que implique sacar a otra persona de su estado de concentración para que te atienda con las gilipollas que se acaban de ocurrir. Y esta gente es indudablemente productiva. En el momento de escribir el libro, este tío iba a salir a bolsa y las fluctuaciones anuales estaban en 3 millones de dólares. Lo cual va ser 12 que está bien. O sea, que no le va mal. Se puede hacer. En realidad, a mí no me importa mucho si aplicáis esta estrategia u otra además En el libro de Tío por ahí hay más estrategias que por limitación de tiempo, no he explicado en más detallado, pero que hay más ejemplos, hay más casos, hay más cosas. Yo sobre todo lo que quiero con este curso es que vosotros miréis vuestro trabajo, que cada uno tendrá sus particularidades y sus eh, cosas propias y sus diferencias, y empecéis a darle la vuelta de cómo podría hacer yo para conseguir más tiempo concentrado en lo que realmente es importante para mí hacer, cómo puedo limitar o eliminar las comunicaciones innecesarias. ¿Cómo puedo pasar la mayor parte de la comunicación asíncrona a comunicación sincrónica, que es más eficiente? Llamadas de teléfono, reuniones, etcétera. claro lo que decía antes de este tío, que su trabajo son dos bloques, se hacen las reuniones cada bloque y el resto del tiempo la gente está jugando. ¿Ya está? ¿No están en el email? No hay email. No hay email. De hecho, otro ejemplo, Leslie Perlow es una tía que tiene un eh, libro que se llama Sleeping with your Smartphone, durmiendo con tu teléfono móvil. Lo sacó hace unos cuantos años y pegó bastante fuerte porque analizaba bastante el tema de lo como la las y tal. Y esta tía hizo un experimento en una de las consultoras más grandes del mundo, Boston Consulting, vale, una de las Big Four o Big Five o Big Four, ya que sea. Total, que esta gente cogió varios equipos de consultores de alto nivel y les dijo, vamos a una no prueba. Cada uno de vosotros va a tener designado un día de cero comunicación. Va a tener un día en el que no podrá, en el que desde, desde IT te vamos a cortar el mail te vamos a cortar todas formas te vamos a cortar el móvil de empresa no se te va a poder llamar no vas a poder llamar y todo tu trabajo va a ser centrarte en desarrollar el proyecto que estés desarrollando pues al principio estos consultores lógicamente decían ¿qué mierda me estás contando? ¿cómo voy a trabajar si no puedo escribir los clientes? ¿cómo voy a trabajar si no puedo recibir de los compañeros? etcétera. tres meses después ninguno quería volver a ese trabajo. ¿por qué? porque valoraban muy positivamente es decir yo sé que hay un día a la semana que voy a sacar todo el curro todo el curro el resto de los días, pues yo ya puedo estar en reuniones. Ah, bueno, sí, también está prohibido, está prohibido además tener reuniones ese día. O sea, tú no puedes reunirte ese día. Si tu día es el lunes, tú no tienes email el lunes, no tienes teléfono el lunes, no tienes, no tienes reunión el lunes. Vienes y andas prima y te calien. Ya está. Fijaros, no querían volver a sistema anterior, porque solo en ese día adelantaban trabajo como para, y fijaros, hablamos de consultoras grandes, volver a su casa en promedio dos horas antes el resto de los días. Dos horas antes el resto de los días. ¿Cuántos de vuestros hijos o de los hijos del vecino o de los hijos de otra persona venderían por volver dos horas antes a vuestra casa cada día? Yo tengo dos hijas y engendraría otras tres para venderlas baratas, si yo pudiera terminar dos horas antes cada día. ¿De acuerdo? Entonces, dadle una vuelta. Estos ejemplos que, que os he dado no pretenden ser tanto una lleva. Bueno, lo del Timebox es se pretende ser una lleva, porque es la... ¿Vale? Pero me ser más que nada una inspiración para que vosotros en vuestro trabajo, el de cada uno que sea. el trabajo de Oscar requiere muchísima comunicación porque es un trabajo de organizar eventos, es ¿eh? una movida que requiere mucho. Pero a lo mejor Oscar puede encontrar tiempo para decir, vale, tal día es un día de no reuniones, no mensajes, no emails, no nada, porque es el día que yo me siento a pensar en el evento, en hacer las propuestas, en redactarlas. Cada vez que le pedís algo a FECIF, cada vez que le pedís algo a la institución pública, a públicos, tal, puta mierda de y tal, a lo mejor se puede. A lo mejor Oscar puede sentar un día y decir, este día no hablo con nadie. La verdad es que es mi sueño, en una cabaña en la montaña y no hablas con nadie nunca. O a lo mejor puede ser de otra manera. A lo mejor en vuestro equipo podéis implementar un sistema parecido entre trello de forma que la gente no tenga que estar escribiéndose, sino que hay un lugar común de acceso donde todo el mundo vea qué se está haciendo sin tener que estar mandando ese Las opciones son básicamente infinitas. Yo lo que confío es pues eso, haberos creado un poco la... Primero, daros cuenta de lo nefasto que es este modelo para nosotros, para nuestros cerebros, para nuestra forma de pensar, para nuestro bienestar. Y en segundo, daros cuenta de que hay alternativas reales en el mundo de gente de verdad que lo está haciendo y sus empresas no echan a ver y no pasa nada. Y no se mueren, no se hunden, no se arruinan y no hace falta estar todo el santísimo puto día a expensas de que a cualquier gilipollas aleatorio se le ocurra mandarte un email con sus Porque la mayor parte de los emails que recibimos son sandezas. Y, y de los que mandamos también, pero los de los otros son peores. <risa> alguna duda Ah, bueno, y lo que me ha antes, hay poca investigación en esto, pero parece ser que las videoconferencias, en terapia ya sabemos que sí, son un sustituto razonable de la reunión presencial. Esto quiere decir que un equipo remoto puede mantener una muy buena cohesión si hacemos que parte de, de regular del tiempo consiste en reuniones donde la gente se vea la cara, pueda hablar y se actualice. En terapia no hay efecto significativo entre terapia presencial ni ¿no diferencia entre terapia presencial y terapia online. Ninguno. Funciona exactamente igual de bien. Exactamente igual de bien y de hecho tiene incluso ventaja. Aunque yo prefiero la presencial, pero tiene ventaja de conveniencia para el paciente, etc. Entonces, hay una mujer que sabe mucho de esto, que es Valentina Thorne, una chica que es amiga mía, y que ha escrito bastante sobre el tema de trabajo y liderazgo en remoto, por si quieres echarle un vistazo, ¿vale? Pero, básicamente, mientras asegures que la, todo el contacto no sea escrito, sino que haya contacto visual cara a cara, la gente puede tener una cohesión grupal importante, aunque no estén trabajando. De hecho, hay empresas como Automatic, los de WordPress, que son remotos, no, no tienen ni han tenido nunca oficinas, y lo que hacen es que dos veces al año se van a Bali. <risa> dos semanas. O sea, la empresa... Claro, la empresa lo dice. dice Yo, con no pagar una oficina en San Francisco, me da para llevarme dos veces al año a todo mi equipo o a Bali o a algún sitio de la polla con su familia, con sus niños, con todo de puta madre, un resort de la grandísima polla y luego en este tiempo tú trabajas donde te has dado los cojones. Y esa es otra gente que tampoco quiere trabajar de otra manera. O sea, ahora esa gente tú le dices, venga, no va a venir a la oficina, no va a ser difícil. Camión de polla fallo. ¿Vale? Entonces sí, se puede mantener en cuestión, pero tiene que haber cara a cara. Necesitamos vernos. Necesitamos vernos. Solo texto o incluso solo teléfono no va ¿Vale? ¿Más dudas, más preguntas? Sí, yo eh, aquí en el trabajo de tecnología sí pasa, ¿no? En mi ejemplo, utilizamos trenos y entonces el gestor de proyecto nos va poniendo las tareas que hay que hacer. A cada tarea el equipo lo asigna con la complejidad Y entonces el gestor de proyecto ya sabe más o menos lo que vamos a Exacto. ¿eh? Y luego utilizamos trenos, Telegram y Correo. porque bueno, la verdad es que me llega muy poco. Porque lo que hace más, si yo me pongo una tarea, tengo una duda, la pongo allí. Si hay algo urgente, me escriben por Telegram. Eso, ¿eh? y si hay algo que, bueno, si yo tengo una duda que puedo proceder al contenido, si no un barco como bloqueado lo voy a la siguiente claro, que ese es el tema, lo importante es tener un sistema, el que sea luego ya no necesariamente dar un sistema más o otro, como digo, hay trabajos que pueden permitir, decir, por ejemplo pues yo puedo pegarme tres días sin hablar con nadie y trabajo como el de Oscar, por ejemplo que es completamente de comunicación, el que eso no, a lo mejor no puede ser cada claro, uno se tiene que adaptar, lo importante es que hay un sistema, el problema es la aleatoriedad y la desestructuración que produce recibir email en cualquier momento, de cualquier manera. Si tú coges mi, mi caso, yo el email lo miro a este Ahora sí. ¿Está? Entonces, yo sudo completamente del email porque yo sé que me, cuando me toque mi hora de ver el email lo voy a ver y lo que hay que contestar, lo voy a contestar y ya está. En fin. Otra gente tiene otros sistemas que son más adecuados a su flujo de trabajo. Lo importante es tener un flujo de trabajo, el que sea. Y luego ir tanteando y probando. Pero, sobre todo, dar cuenta de eso. Este sistema tiene vida propia, en el sentido de que se refuerza a sí mismo y nos motiva a operar de una forma cada vez más la demanda del sistema. Lo mismo pasa con las redes sociales. Las redes sociales no es que tengan vida propia, pero tienden a incentivar comportamientos que muchas veces dan lugar a un uso excesivo, inadecuado. En cosas como que Netflix, por ejemplo, los, los episodios salten solos, no es casual. Induce a ver más episodios. De hecho, el CEO de Netflix dijo una cosa que a mí me parece terrorífica que nuestra competencia es el sueño. Nuestra competencia no es a comprar en una Es el sueño, porque este señor dice, bueno, ¿y por qué vas a dormir? Y pues tú me cago en puta vida. Entre eso y el hijo de puta le diciendo que no va a tener que estar privatizada porque yo he hecho yo la voz en derecho humano, ya tenemos un capitalismo para el rato. Entonces, daros cuenta de que. No es intencionado. Pero si os dejáis llevar por la inercia, vuestra productividad se va a la mierda porque este sistema no está hecho para ser productivo, está hecho para ser conveniente. Sobre todo conveniente para otros. No conveniente para vosotros. ¿Vale? ¿Más preguntas más? ¿No? no eh, bueno, ah. Otra cosa que es la técnica Pomodoro? Sí. Lo que yo utilizo es trabajar en intervalos, intervalos fijos, con un timer, un reloj o lo que sea, de decir, va, voy a trabajar 20, 25 minutos, descanso 5. Eso va súper bien. Hay un montón de evidencia psicológica que demuestra que va súper bien. Por un efecto que se llama el efecto Seigarnik, que lo dijo una psicóloga rusa que se llama Bluma Seigarnik. ¿Sabéis, los camareros, cómo son capaces de tener seis comandas en la cabeza a la vez? ¿No os no parece asombroso? La segunda parte es más asombrosa todavía. Los camareros, cuando entrenan la comanda y dejan en la mesa su vida, la borran de la memoria instantáneamente. ¿Por qué? Por el efecto Seigarnik. El efecto Seigarnik dice que cuando una tarea está incompleta, queda residuo tensional en ella. Y entonces tenemos una motivación grande por acabarla. Por eso estas técnicas funcionan también, porque cuando suena el reloj tienes que soltar lo que estás haciendo. Nada de no, no, no acabar el párrafo, no. Entonces te levantas, descansas, pero una parte de ti y venga. Claro, al Pero claro, tiene que ser descanso de verdad. O sea, no, no vale estar sentado en el ordenador y descansar mirando el Facebook. Tienes que levantar, dar una vuelta, lo que sea. Pero ese tipo de técnicas, como doble y similar, también funcionan muy bien y también son muy eficaces. Son muy buenas. Yo, yo también las uso. ¿Más dudas, más preguntas? a aplicar todo esto de bueno. No hay ninguna diferencia. O sea, los estudiantes top que entrevistaban Newport, básicamente lo que hacían era Time Boxing. Ellos llegaban y dicen, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que hacer un trabajo de esto, un ensayo del otro. Tengo que hacer esto, tengo que hacer no sé qué. Se lo ponían todo, pero siempre mirando de no rebasar lo que se llama productividad forzada, que es poner un límite duro y decir, como sea y como sea, a tal hora se acaba. Con lo cual yo tengo esta presión de decir, vamos a acabar a las 6, Porque a las 6 tengo que hacer otra cosa. Con lo cual, no hay diferencia. Porque, además, tú una cosa, en realidad el trabajo no es mucho de nosotros. El trabajo es puramente intelectual. No es diferente de estudiar. No es diferente. O sea, el trabajo de resolviendo problemas de código, no es diferente de un estudiante estudiando biología. A efectos prácticos es lo mismo. O sea, el tipo de organización que requiere es la misma. ¿Entiendes? Tiempo concentrado en mandan ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, pues nada. Eh, daros las gracias a todos, a ver, es un grupo majísimo. Lo he pasado súper bien eso viene un resacón que te cagas. Eh, no es verdad, eh. Te lo quiero pegar. Hombre, estuvo bien. Créeme que bien. Y nada, para cualquier cosa, pues, en tipo redes sociales, os mantiene mi contacto, Pablo tiene mi contacto, cualquier cosa que necesitéis, pues, podéis contactarme libremente y estaré eh, encantado de echarnos lo que sea. No lo haré de prisa, pero. Eh, <risa> Será un placer para mí y nada, espero que nos veamos en alguna de estas otras y muchísimas gracias.